Y adelante. Muy bien, bueno, pues, eh, bueno, lo primero prior, disculpas porque no se me vea eh, y, y bueno, eh, espero para la siguiente solucionar esto, ¿vale? Hoy va a estar con nosotros Luis Guerrero, que para mí me hace especial ilusión, a pesar de que yo ni pesco en mar, ni lo cato, ni voy, porque yo considero que la playa y el mar es un medio hostil. Pero la, lo cierto es que a mí me, me apasiona eh, eh, ver a gente como Luis eh, cuando se mete a pescar en, en costa, y la verdad es que me, me, me sorprende mucho. Entonces, bueno, pues para los que no conozcáis a Luis, eh, yo, Luis eh, yo personalmente le conocí en, en 2016 cuando vino a presentar a, a Madrid, a Antúnez, eh, su libro. Eh, eh, la costa de la pesca mosca vale. Eh, este es el libro que tengo aquí pero que como no me podéis ver, pues no lo veis. ¿vale? Pues si lo tienes tú por ahí Luis eh, enséñalo si lo tienes si a mano porque es eso eh, entonces eh, Luis, eh, a mí personalmente más allá de, de su faceta como pescador de costa me sabe Luis lo sabe perfectamente, yo tengo una admiración absoluta hacia su faceta como pescador en general eh, Luis pesca cualquier cosa que se le ponga por delante y ese libro. Y una de las cosas que pesca, eh, igual que pesca en costa, pesca minitralles autóctonos de 8 centímetros, porque su pasión es la pesca con mosca. Y, y a mí es una cosa que, que no deja de sorprenderme. Pero hoy eh, ha venido aquí pues, para, para hablarnos de, de la pesca en mar, que ya digo que es algo que me pilla, me pilla muy alejado. Eh, pero que, que cuando veo sus vídeos la verdad es que me, me, me gusta muchísimo y, y me parece algo, el término es flipante. Entonces, pues bueno, lo primero que, que te quería preguntar es, eh, eh, ¿qué hace Luis que tú que eres pescador tanto de río como de, de mar, que te decidas en un momento determinado a pescar en costa o a pescar en, en, en río? ¿Qué son las condiciones de, del río, las condiciones de la costa o simplemente un estado de ánimo? ¿Te refieres a cómo empecé en a encargar? No, no, eso te lo preguntaré después. No, no. Vale, ¿Qué es lo que hace vale. que decidas ir al río o ir a la costa? Porque uf, es que eso, es eso es a mí me parece casi es complicado. más complicado elegir. Es que, es que es muy complicado. Si claro. ya de por sí elegir a qué sitio de agua dulce vas a ir a pescar, cuesta trabajo, por lo menos a mí me cuesta una noche en vela normalmente. <risa> eh, cuando se trata de decidir si te vas a la playa o te vas a un roquedo o te vas a, a un embalse o a un río... Uf, Depende de muchos factores, pero como en. Yo creo que en todas las facetas de la pesca con mosca en agua dulce eh, se rige un poco igual que también en la del mar. Entonces, en cada momento hay una especie que es la que va predominando. Eh, según las condiciones, además, pues y si las condiciones son buenas para esa especie, pues te decantas por ella y. o bueno, o desistes, ¿no? Y decides irte a otra cosa. Entonces, normalmente, normalmente en verano, por, lógicamente, porque vamos con la familia a la playa, pues lo normal, ¿no? Vamos a bañarnos, vamos a echarle a la playa, pues intento aprovechar el viaje y hacer, hacer lo propio, llevarme mi caña de mosca y bueno, y mientras estoy bañándome, estoy observando y en el momento que veo indicios de que hay peces cerca, que ese es un tema aparte, el tema de los indicios en el mar, pues me salgo del agua, cojo la caña, la monto. Y pego unos lances, ¿no? Eso es lo normal. Después, ya planificar una jornada entera, por ejemplo. Pues ahora, en estas fechas, pues salen especies completamente diferentes, ¿no? Y también se abren aquí una serie de, de, de vías, ¿no? Ahora, por ejemplo, es el momento ideal para pescar la lubina. Y cuidado, digo pescar la lubina con captura y suelta, ¿vale? Eh, todas las especies, cuando se acercan al momento de la fresa, lógicamente se vuelven más vulnerables. Eh, entonces, claro, el hecho de que las lubinas de gran talla y gran tamaño estén ahora mismo pegadas a la orilla es un atractivo increíble. Pero claro, también requiere un ejercicio de responsabilidad, lógicamente. ¿no? Entonces, bueno, pues eso, dependiendo de cada momento, pues cada especie, cada, cada escenario, además, el mar además tiene un, un componente añadido al agua dulce que es que es extremadamente cambiante. El mar, eh, tú llegas a las 10 de la mañana con unas condiciones... Y a las 12 tienes unas condiciones completamente diferentes. Eh, el agua dulce es más estable, más predecible, aunque nunca es predecible la naturaleza, ¿no? Pero tú más o menos en agua dulce te puedes hacer una idea de lo que te vas a encontrar, ¿no? Y si no te encuentras lo que vas pensando lo que vas buscando, tienes un plan B. En el mar eh, tienes que tener un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, un plan F... Y a veces ninguno de esos planes funciona y te tienes que sentar a disfrutar del espectáculo que es en sí ver el mar. Entonces, esa mezcla de conocer qué especie es la que en cada momento está más predispuesta a que tú la puedas pescar, combinada con, eh, por supuesto, un estado de ánimo también, ¿no? porque el mar es durísimo de pescar. Estoy hablando del mar desde orilla, que es lo que yo suelo pescar. Eh, entonces, eh, cuando se combina todo y surge esa chispa ¿no? es cuando digo me voy a la playa y muchas veces voy camino de la playa y voy diciendo Uf, sea, lo que me voy, sea lo que me voy a encontrar sé que voy a lo que se dice normalmente de la pesca del lucio que es el pez de los mil lances y tal en la playa cualquier especie eh, es la especie de los diez mil lances entonces es un, un ejercicio de fe de un impulso un instinto por supuesto, fundamentado en, en el conocimiento de qué especie es la que en ese momento está, está dando un poco la cara en la, en la orilla o cerca de la orilla. Esa es un poco la, la historia. Cuando veo que el mar no, no tiene nada que me llame la atención, especialmente, que hay momentos en los que se sabe que no se va a poder pescar, pues si entra un temporal, por ejemplo, en el Golfo de Cádiz, no me voy a ir a la playa a pescar, lógicamente. ¿no? Pues Si es difícil pescar en condiciones buenas, cuando hay un oleaje fuerte de más de metro y medio, dos metros, es imposible. Y el viento lo hace imposible. Entonces me descanto por el agua dulce y bueno, y en invierno, por ejemplo, pues tenemos las opciones de invierno y en verano las de verano. O sea bueno, que esa es un poco la, la idea. Me acabas de contestar al 80% de las preguntas que tenía. O sea, Pucha, que... Pues, y pues ido frenando, eh. he ido frenando <risa> porque <risa> veía que me iba a y para otro. <risa> bueno, eh, vale, pues eh, ahora, lo que me ibas a contestar antes, ¿cómo llegas a la pesca eh, con mosca? Eh, en mar. Pues esto es una evolución natural. Eh, yo creo que a todos nos ha pasado igual. Vamos metiéndonos en esta película, vamos conociendo. Yo entré en la pesca a través de mi padre. Mi padre eh, era pescador, era y bueno, sigue, mi padre vive, pero ya no pesca. Pero mi padre pescaba spinning, pescaba surcasting en el mar. Entonces yo siempre le iba acompañando, a mí me encantaba irme al campo con él y bueno, y desde muy pequeño pescaba spinning, poco a poco a través de conocer a un, a un señor de Córdoba en un coto truchero, me inicio en la pesca de la trucha, tendría ocho años o así aproximadamente, y a, a raíz de empezar con la trucha empiezo a abrir, es de mis, de mis, uno de mis rasgos de personalidad, que, que, que soy muy inquieto, entonces bueno, empecé a pensar en que se podían pescar carpas, se podían pescar barbos y y de modo autodidacta sin ningún tipo de, de influencia de ningún otro pescador ni nada pues fui tocando diferentes especies y llegó un día en que mi padre fue a pescar al mar y yo fui con él y me dio por llevarme el equipo de mosca pues tendría 12 años 13 años y bueno fui a, a hacer nada porque no hice nada lógicamente simplemente lancé, la gente me miraba con una cara diciendo este está loco, que hace este tipo un equipo de mosca en la playa y yo realmente pensaba que estaba loco ¿no? porque sabía que no, que no iba a pillar nada pero poco a poco iba observando cosas, cada vez me lo llevaba con más frecuencia, paralelamente en agua dulce iba adquiriendo más experiencia, y hasta que en el mar tuve mi primera captura, Fue en donde menos me lo esperaba y de la forma más inusual, ¿no? pero bueno, saqué una baila, me acuerdo, en una playa, en una cuarta de agua, y bueno, aquello me, me, bueno, me abrió un, un horizonte vastísimo, ¿no? y bueno, a raíz de ahí, pues ahí tendría 15, 16 años o así, y a raíz de ahí, pues bueno, fui combinando agua dulce, agua salada, agua dulce, agua salada, y hasta hoy, yeah. aprendiendo cada día. Sí, eh, bueno, en este poquito otro trozo de, de charla que llevamos, ya, ya he escuchado un par de veces que el escenario es muy determinante. Eh, imagino sí. que para un, para un señor de costa, de, de interior, perdón, como yo, a grandes rasgos los escenarios son pueden ser playa, eh, roqueros y cantiles, ¿no? espigones oh. y, y puertos. No, entiendo que serían los cuatro y rías, ¿no? O porque sí. Imagino que todo esto también incluimos una pesca en ría. Entonces, sí. De, sí. dentro de esos escenarios, ¿en cuál es en el que te mueves más a gusto? ¿O cuál es el que más te gusta más? O vuelve a determinar la especie. Lo determina el sitio. A ver. ¿El sitio donde vivas o el sitio al que puedas ir? El sitio en el que estoy. Vale. Porque es que lo, lo que tiene el mar es que, a ver, aparte de las especies que todos conocemos, porque bueno, pensamos en pescamos con el mar aquí en, en España o en la península, y se nos viene a la cabeza, se nos vienen varias especies. Las primeras, la lubina, eh, palometón, anjobas, son especies muy, muy, muy emblemáticas, ¿no? Pero es que cuando empiezas a conocer el mar realmente te das cuenta que lo que, lo que menos hay es eso. O sea, hay una cantidad de especies que se subestiman o que simplemente no se conocen que no, no, no se plantea la mayoría de pescadores que se pueden pescar a mosca, que, que cada, cada sitio al que vas se aplican las técnicas que aprendes en agua dulce de, de, de llevar tus polarizadas y analizar el agua, eh, leer el agua, mirar mucho a tus pies, ver lo que tienes delante, no, no limitarte a lanzar y batir agua sin saber lo que estás haciendo simplemente por lanzar, no, no vas observando y te das cuenta que el mar es un medio repleto de vida, o sea, repleto hasta unos límites que te quedas alucinado. ¿no? Entonces, claro, a medida que vas con la idea de voy a pescar lubina, resulta que cuando vas a pescar lubina ves de todo tipo de peces menos de lubina. Entonces, yo lo que mmm, aconsejo a todo el que se inicia la pesca mosca en el mar es que, mmm, que no se obsesione con una especie. Tú muchas veces vas a por un pez, igual que en agua dulce, y cuando llevas tres horas lanzando, sientes que no, que no tienes opciones, te das cuenta que no vas a hacer nada. Y a lo mejor delante de ti tiene otras especies que no te ha dado por pescarlas o porque no teóricamente no son peces deportivos. O... Y el mar te plantea un reto constante. Entonces, allá donde vayas, miras al agua y se te plantea un reto. Es que es así. Entonces... Otras veces, lógicamente, si sí, puedes planificar, sabes que te vas a encontrar una especie concreta, y entonces sí, vas a tiro hecho. Pero es que en el 90% de las ocasiones vas con una idea y acabas haciendo, no lo contrario, pero haces algo que realmente no te esperaba. ¿no? Y eso es lo que realmente me fascina del mar, porque nunca sabes lo que te vas a encontrar. O sea, primero, por la variedad de especies que puede haber en, en, en una zona de playa, puede haber 25 especies distintas de peces, cada uno con sus hábitos distintos, unos que comen arriba, otros comen abajo, unos más depredadores, otros más, peces más parados, otros... O sea, es un mundo tan, tan, tan amplio, y tan inmenso, que es que muchas veces cuando voy a montar las moscas para llevármelas al, al, al mar a pescar, digo, bueno, ¿y qué monto? Si extreme para lubina tengo, pero no tengo moscas para salvo, no tengo moscas para baila, no tengo moscas para caballa, no tengo... Entonces, es, es, es tan, tan amplio que realmente es atractivo al máximo, ¿no? Y, y por eso es lo que te, lo que tú decías, ¿no? que mm, me rijo por el sitio al que voy muchas veces y, y según lo que me vaya ofreciendo ese sitio. ¿vale? Y entonces intento llevar un abanico de, de recursos para, para cada una de esas especies que me voy encontrando. Y entonces eso es un descubrimiento constante y, y bueno, para mí radica ahí la, el, el verdadero encanto del mar entonces yo te pregunto desde el desde, desde, desde, desde, desconocimiento eh, ¿existe un equipo único tan polivalente como para poder afrontar todo eso que estás o cuando vas al mar, llegas a la playa o a la costa donde veas y dices cojo una caña del 8 con una línea de hundimiento 3, de hundimiento 6 en superficie eh, ¿cómo, cómo es la secuencia de, de, de hechos? Eh, primero llegas al sitio, ves lo que hay y a partir de ahí ya empiezas a tomar decisiones o llevas Tres cañas o tres carretes en, el, en la mochila y en función de eso vas cambiando. Y bueno, y por los streamers ya ni te cuento, claro. Claro, pero esa misma pregunta es como si yo te dijera, Jesús, ahora mismo... Mmm, te vas de pesca mañana y te vas a encontrar una carpa de 14 kilos, una trucha, un lucio y... No sé, y un cachuelo. <risa> ¿Qué te llevas un equipo para cada uno? Imposible, o sea, es que no, no, no. puedes... No puede. ¿Cómo, Entonces, ¿Cómo puedes unificar todo eso? Esa claro, normalmente. Que... Esa es la gran pregunta. Yo esa creo. es la gran pregunta. Entonces, tienes que tomar una decisión, ¿no? La decisión basada, por supuesto, en, en tu experiencia y en, en saber que, que, hombre, que por simplemente por, por lógica te vas a encontrar mayor número de peces de una especie que de, que de otra, ¿no? Entonces, dependiendo de esa especie que sabes que te vas a encontrar en mayor número o que te apetece pescar más que otra, pues te descantas por un equipo. Que sepas tú que te va a valer para esa especie. Y siempre pensando que además de llevar ese equipo, te puedes encontrar con. Te puedes no, te vas a encontrar seguro. Con otros peces que te van a poner ese equipo, que te va a quedar sobredimensionado o subdimensionado. Entonces hay que barajar todo eso, ¿no? Entonces hay que combinar un equipo que sea. Eh, por ejemplo, en, en, por ponerte un ejemplo, en verano en la playa, pues. Siempre que se habla de la pesca en el mar, pues se habla de equipos pesados, equipos del 8, equipos del 9, para nada, o sea, para nada. Yo me he llevado todo el verano pescando con una caña del 4, una caña del 4 con una línea 6, uh -huh. caña del 4 con línea 6 y con eso he pescado todo el verano. He pescado pesca. peces, agujas, lubinas, bailas, jureles, caballas, eh, de todo. Es verdad que son peces pequeños, pero lo bueno que tienes es que las zonas de costa donde yo pesco que normalmente es la costa de Huelva y de Cádiz por regla general son zonas sin obstáculos son playas limpias, de arena que si clavas un pez lo vas a trabajar con la empuñadura del carrete y con el, y con el carrete realmente ¿no? entonces eh, que la caña doble más o doble menos, bueno es cuestión de apretar un poco más apretar un poco menos pero lo que te va a determinar realmente pues eso el bajo de línea y que lo que peleas al final es con la parte baja de la caña entonces el hecho de lanzar mucho te va a llevar un cansancio extremo y por eso yo lo que tiendo también es a, sub, a, a, a subnumerar los equipos. Antes pescaba casi siempre con líneas del 6 y del 7, a raíz de una serie de lesiones en el hombro fui bajando, bajando y me di cuenta que en una caña del 4 lanzaba de maravilla y lanzaba bastante lejos, sacaba la línea completa y, y si hacía viento, pues bueno, pues tenías que dejar de pescar un poco antes que si llevabas una caña del 7 o del 8 pero es que realmente cuando hace viento, cuando se levanta aire, es que prácticamente no se puede pescar, es muy difícil. ¿no? Eh, entonces, claro, atinar con un equipo que te abarque todas esas especies es imposible. Solamente cuando sabes que hay un pez, una a ver, por ejemplo, lo, lo... en el mar hay dos tipos de peces, los costeros y los pelágicos. ¿no? Los costeros son los que se pe permanecen prácticamente todo el año pegados a la orilla. Lubina, baila, eh, las lisas, eh, los mugílidos en general... Todos esos peces están casi siempre cerca de la costa. O sea, las lubinas no se van a 50, 50 millas de la, de, la, de la costa. No, no. Están todo el año pegadas en la costa. Un poco más lejos, un poco más cerca, pero siempre están cerca. Entonces, sabes que son peces que te lo vas a encontrar en cualquier época. Pero, sin embargo, los pelágicos son los que se acercan en verano, cuando se prepara el desove, y se acercan en verano o en primavera, buscan alimentarse eh, lo máximo que puedan. Y entonces van a la orilla, en la orilla donde se concentra normalmente la mayor parte del alimento del mar. Y aparte es un cazadero más sencillo que, pesca, que cazar en mar abierto. Entonces esas especies que se acercan a la orilla, esos pelágicos muchas veces son pelágicos de gran porte. Y se, y se quedan en, en una zona de la costa a lo mejor 20, 25 días, un mes. Entonces, oye, que ha entrado un banco de palometones en tal sitio. Y sabes tú que ese banco de palometones puede estar un tiempo ahí. Entonces para ese banco de palometones te preparas tú un equipo... Y vas a pescarlos, ¿no? Porque sabes que te los vas a encontrar, ¿no? Es posible que no los encuentres, pero que las posibilidades son altas. Entonces, claro, tienes que eh, barajar toda esa información y saber si, que si hay una especie concreta que va a requerir de un equipo potente, llevarte ese equipo, porque sabes que probablemente encuentres esa especie. Pero si no, yo siempre digo que intentar llevar equipos lo más livianos posible y, claro, siempre y cuando las circunstancias te permitan usarlo, ¿no? Pero ya te digo, todo el verano pescando con una caña del 4 y, y bueno, y da, da muchísimo de sí. ¿no? Imagino que, que con esa estrategia, de, claro, una cosa será básica sería, será llevar 200 metros de backing, ¿no? porque claro, si sí. ya es, es, es un equipo hiper ligero y te puede entrar algo inesperado, el único modo que de afrontarlo entiendo que es con mucho backing. ¿no? Sí, sí, el backing es fundamental. De hecho, te he comentado que voy con la caña del 4, que llevo una línea 6 montada pero normalmente llevo dos backing montados en, en los carretes, entonces llevo carretes sobredimensionados, que pesen lo menos posible, que tenga una bobina grande, que, que me permitan meter una buena reserva de backing, normalmente llevo dos, a no ser que vaya a pescar peces pequeños, que yo sepa que voy a encontrar peces pequeños, llevo un carrete con un solo backing, pero, pero llevo dos backing porque además alguna vez me han sacado backing y medio, estamos hablando de prácticamente 200 metros de línea afuera y peces que los he clavado a 5 metros de mí, entonces claro mmm, eh, tienes que ir preparado en ese sentido y después sí, después si no hay obstáculos pues nada, pues a pelear el pez, a bombear y a, y a tener muchísimo cuidado y que, bueno, y que todo salga bien, pero la reserva de backing sí es importante, muy muy importante Dentro de todos los escenarios estos, ¿cuál es el que, el que a ti te gusta más? ¿El que más te gusta pescar? si ¿Sí ¿La roca? ¿La playa? Uf, me lo pones difícil, ¿eh? <risa> como escenario, tierra No tierra hablando de las especies ¿eh? como escenario, yo soy pescador de tusas y prefiero los ríos pequeños a los ríos grandes sí, o sea... sí, pues mira, a ver me encanta, me gusta muchísimo pescar tengo dos, dos opciones que son las que más barajo una, pescar en playa cuando el mar está muy tranquilo, uh -huh. eh, que es lo que más me gusta, eh, en verano sobre todo, que me meto con mi bañador, me meto con el agua por el pecho y me pongo a observar, empiezo a batir un poquito de agua, voy tanteando la situación y sobre todo buscando indicios, ese tipo de pesca me encanta. O sea, las playas eh, como las de aquí de la costa de, de Huelva, por ejemplo, que son, generalmente tienen poca profundidad. Eh, además, hay muchísimo alimento. O sea, la influencia de, de la desembocadura del Guadalquivir, del Tinto y del Odiel y del Guadiana. Ahí se, hay una confluencia de mareas, de alimentos, Es un sitio donde hay mucha vida. Y entonces, en, si eres un poquito avispado, eres capaz de ver peces en medio de la gente cuando se está bañando ahí, ¿no? de especies que son posibles presas para, para, para pasar pescados con equipos de mosca. ¿no? Entonces las playas me gustan muchísimo, ese tipo de playas. Y después otro escenario que me gusta mucho son eh, los diques, los diques que se hacen para, para proteger los puertos de, la, de los temporales, como es el por ejemplo el, el dique Juan, Juan Carlos I que tenemos aquí en Huelva, que le llamamos el Pigón de Huelva, que ahora lo han cerrado por cierto. Eh, eh, la pesca en dique tiene la, eh, la peculiaridad de que estás pescando desde orilla, pero con nada que avances en distancia, tienes muchísima profundidad y muchísimo calado. ¿no? Entonces, eh, normalmente la minitalla busca refugio en las rocas y detrás de la minitalla van siempre los peces grandes o, o todo, todos los depredadores y además los peces grandes. Y además, el, la técnica que más me gusta, que además está muy poco extendida, porque realmente es difícil, pero, pero es fascinante. Es la pesca pez visto en, en los espigones. Las mejores lubinas que he pescado nunca las he pescado pez visto. Eh, se da mucho la situación eh, que voy caminando por un espigón o por un dique y me encuentro a gente pescando surcasting o pescando spinning, lanzando súper lejos, que ya quisiera yo llegar a esa distancia con la caña de mosca, pero muchas veces las lubinas están debajo de ellos en la, a sus pies. Te pones las polarizadas, miras abajo, que es una, una silueta oscura pasando por allí, y te das cuenta que es una lubina. Entonces, claro, si le presentas bien, si el bajo de línea es suficientemente fino, si no te ve, si no ve la caña, si no ve el brillo de la caña, esa lubina la capturas, ¿no? Y entonces es una pesca fascinante, fascinante, porque las lubinas son peces extremadamente difíciles de pescar y, y a pez más, pero ese punto de dificultad de que tú ves al pez antes de que él te vea a ti y le puedes presentar y, y, y además, ahora en esta época, además, que tienes la posibilidad de pescar lubinas muy grandes, pues la verdad que es un... Es un escenario fantástico. Entonces me quedo con lo que te comentaba: playa y diques o espigones. Bien, eh, ahora que ha dicho, aquellas eh, más bajos finos pescando en mar, eh, sorpréndeme. Bueno, longitud va, y diámetros. Longitud y diámetros, mira. Para pescar en playa, por ejemplo, eh, longitud, la longitud de la caña normalmente, nueve pies, 10 pies. Mm. Eh, normalmente hago el terminal, el típet es un 25, ¿vale? A veces uso un cónico. Pero normalmente uso en tres tramos o en dos tramos incluso, de 0.35, 0.30 y un 0.25 al final, o incluso a veces monto solamente un 0.25 porque bueno porque las condiciones de aire, tengo el aire a lo mejor de espaldas y se lanza perfectamente. Entonces bajar del 25 en el mar es arriesgado, ¿vale? En la playa te lo puedes permitir, a veces hay especies que como no le metas un 20 o no le metas un 18 es que no los hace picar, ¿no? Pero claro, estamos hablando de peces pequeños que no tienen dientes, en playas en las que no hay obstáculos, pero en el momento que te metes en zona de rocas, te metes en un espigón o te metes en un sitio donde, donde el hilo se te puede rozar con cualquier arista, con cualquier opción, cualquier concha, cualquier almeja, eh, ahí usar un 25 te la estás jugando totalmente, porque además muchos de estos peces cuando los clavas se refugian la roca, entonces ahí no puedes ni apretar ni puedes hacer nada, pero bueno, el 25, digamos, que es el es límite el de, lo, de lo razonable. Tirar del 25 para abajo, ya sabes que te estás arriesgando, sobre todo en zona de roca, es el es la, la premisa, normalmente es lo que lo que suelo usar. Bien. Eh, antes decías que, pesca, que se puede pescar en, en, en... Bueno, antes no, imagino que en la costa se puede pescar durante todo el año, pero pero imagino que pescar en invierno en Marte no es especialmente duro, ¿no? Me entiendo. Es muy duro. Es muy duro porque bueno, ya es duro en verano y a ver, lo, lo ideal de la pesca, sobre todo en playa, es que para ganar distancia te metas en el agua, entonces tienes que vadear vas badeando, pero bueno, no, no, no, no llevas bader vas con un bañador, ¿no? entonces bueno, en verano en la costa de Huelva se está muy bien, el agua está a 25 grados y se está de maravilla, bueno, se, se está mejor dentro que fuera, entonces bueno, es una pasada, pero claro, en invierno... El agua está a 15 grados, 14, 13, a veces un poco más baja. Fuera, normalmente, pues el sol no aprieta tanto, corre un poco de aire. Como no lleves un, un buen vadeador y, sobre todo, que el día esté completamente parado, que no haya olas, que no te vayas a mojar, eh, se complica muchísimo la cosa. O sea, en, en invierno la pesca en el mar es muy complicada, muy complicada y tienes que asegurar muy bien normalmente en invierno no suelo pescar tanto en playa, a no ser que esté el agua a plato completamente, miro la predicción del tiempo, si veo que no, dan, que no dan un oleaje de más de medio metro de altura o las de más de 50 centímetros, si dan más de 50 centímetros no me meto en el agua y en el momento que dan un poco de aire pues lo mismo, o sea no, no me complico la vida. Entonces en invierno lo que suelo optar es por pescar desde los espigones uh -huh. y en las bocanas de las rías y, y en las zonas de ría más tranquilas o zonas de puerto zonas portuarias... Es un poco la, lo que suele hacer. Eh, todo el rato estás mencionando que pescas principalmente en Huelva y en Cádiz. Eh, ¿Tiras alguna vez hacia el Mediterráneo desde Sevilla? O, o... Sí, bueno, tuve, tuve ah, la Y otra pregunta, de me... si cambias, si, cambia de, de, de, o sea, si, cambia, si pasas a la, la mitad de Cádiz y te vas al Mediterráneo, ¿se nota mucho el cambio de especies? Se nota bastante. Es que el, el estrecho de Gibraltar... Eh condiciona mucho todo lo que pasa del estrecho hacia adentro, o sea, del, del, en el Mediterráneo. O sea, eh, el, el Golfo de Cádiz y, y lo que forma con la, la forma que tiene junto a la costa norte de África es un embudo natural uh -huh. por el que normalmente entra más agua hacia el, hacia el Mediterráneo de la que sale. ¿vale? Entonces, aparte el Mediterráneo es un punto de desove de muchísimas especies. ¿no? Bueno, la más significativa es el atún rojo. Entonces, eh, todos esos peces que digamos que vienen dispersos por el, por el Atlántico acaban acercándose a la costa en la, a medida que te vas acercando al estrecho de Gibraltar los peces están más cerca, o sea se van acercando a la costa a medida que pasan por el estrecho ¿no? eh, una vez que llegan al estrecho y se adentran en el Mediterráneo muchos de esos peces como cerca de la orilla han encontrado alimento siguen pegados a la orilla, entonces eh, por ejemplo el, el palometón es una especie que se pesca mucho desde lo que tú comentabas, desde la mitad de Cádiz hacia, hacia el este de ahí en adelante hasta bueno hasta el sur de Francia ¿no? entonces claro, es una, es una especie que una vez que llega a la orilla a través del estrecho se mantiene cerca de la orilla ¿vale? sin embargo, en la costa de Huelva pescar un palometón es complicadísimo yo de hecho no he pescado nunca ninguno aquí en la costa de Huelva, ni lo he visto pescar entonces eh, cambia, cambia muchísimo y sí, tuve la suerte de, de que me invitaran a pescar unos amigos al, al Delta del Ebro, por ejemplo, estoy pescando un, un mes de septiembre de hace varios años y bueno, tuvimos muy mala suerte porque no pudimos mmm, echarnos al mar, porque las condiciones fueron malísimas, entre un, una, una borrasca tremenda y no pudimos hacer gran cosa, pero la verdad que me quedé fascinado por el vergel que es aquello, no por, por, porque además todas estas especies que van costeando a través de de todo el levante español, llega allí al, al, al delta del Ebro y encuentra el paraíso y se quedan allí ¿no? entonces claro, es un sitio increíble realmente increíble ¿no? uh -huh. y en fin, el Mediterráneo es punto y aparte el Atlántico es una cosa tanto en la parte portuguesa ya eh, digamos en la, costa, en la costa oeste portuguesa como ya en la vertiente aquí de la costa de Huelva en fin, cada zona es completamente diferente pero el Mediterráneo y el Atlántico no tienen nada que ver, absolutamente nada eh, cuando pescas en, en, en costa, entiendo que la influencia de las mareas eh, tiene que ser, te tiene que dictar en gran medida la estrategia a la hora de, de, de afrontar la pesca, ¿no? Sí, totalmente. Además, eh, eh, las mareas, depende de la zona en la que pesques, son más importantes o menos, pero aquí en la zona que pesco yo son cruciales. Eh, la fluctuación del mar, aquí por ejemplo, en la costa Muy de... Pudiese. ¿Perdón? ¿En qué modo influyen? O sea, hay más pesca con hay más marea. Hay menos ¿En qué modo influyen? Mira, te comento. Normalmente, eh, como aquí, por ejemplo, fluctúa muchísimo el mar, o sea, las mareas son. La marea alta sube muchísimo y la marea baja baja muchísimo. Y la diferencia entre uno y otro puede, puede ser de 3 metros, 4 metros. Eso es un nivel brutal. O sea, es una, una diferencia de altura grandísima. ¿no? Entonces, 4 metros es demasiado, pero bueno, 3 metros aproximadamente puede ser un coeficiente alto qué Pasa que cuando baja la marea se producen una serie de situaciones en, el, en la arena que, cuando bueno, genera vida hay muchísimo, muchísimo organismo, muchísimos invertebrados, muchos crustáceos, muchísimos bivalvos. O sea, hay muchísima vida. Entonces, todo eso, digamos que cuando baja la marea se airea y es una explosión de vida. Cuando la marea sube, entran todos los peces a comerse todo eso. Entonces, claro, la marea alta sobre todo el repunte de la marea, el punto más, más alto de la marea alta, que es el punto álgido, es el mejor momento de pesca, porque es el momento digamos, en el que mayor número de peces se han metido en esas zonas que antes estaban expuestas al aire y están alimentándose más especies que en que ningún otro momento del día. ¿no? Entonces, claro, la marea aquí en la costa de Cádiz, en el Atlántico Andaluz, es crucial. Después en el Delta del Ebro, por ejemplo, la fluctuación de la marea es un palmo, o sea, es una, son 40 centímetros. Entonces, claro, no se produce ese fenómeno tan de forma tan, tan marcada, ¿no? Y, y claro, no, no es tan importante el tema de las mareas, ¿no? Pero aquí es fundamental. Eso no quita que con una marea baja te infles de pescar, ¿vale? Porque también depende de si se ha metido un cardumen de alevines en la orilla, que está pegado a la orilla con la marea alta, pero también está pegado con la marea baja, si los depredadores están comiendo, van a seguir comiendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí de, de momento el, el tema de la marea es vamos, lo principal. Yo siempre pienso, eh, cuando voy a pescar, en qué momento va a ser la pleamar, qué coeficiente de marea va a haber, si va a ser una pleamar muy fuerte, si baja, si sopla levante, si sopla poniente, eso condiciona las corrientes también del mar cuando va subiendo. En fin, es determinante. Aquí en el sur es determinante eso. Y... y, y el Pescar de madrugada o pescar anochecer también es determinante o hay diferentes especies, hay, hay especies más de por la mañana y especies más de atardecer, noche, eh, ¿se nota también eso? A ver, eh, los depredadores normalmente pescan con poca luz o con ninguna luz, eso por descontado, ¿vale? Eso, partiendo de eso, a medida que va oscureciendo, pican más, pero claro, se pesca peor, es más difícil pescar, lógicamente. Pero si sí es verdad que el amanecer y el atardecer son esos momentos en los que, claro, hay luz, eh, la minitalla ya a contraluz, o sea, un depredador desde abajo mira hacia arriba y ve si hay minitalla o no la hay porque ya hay algo de luz en el cielo al amanecer. O al atardecer hay poca luz pero sigue viendo si hay minitalla y sin embargo ese depredador pasa desapercibido ¿no? porque la luz no penetra ya perpendicularmente al agua sino que entra de forma tangencial y lógicamente no llega a iluminar el fondo de arena. Entonces los depredadores se mueven más por abajo y se producen muchos ataques cuando está el sol tanto saliendo como poniéndose. Pero lo ideal para pescar desde luego es de noche. De hecho, la, el, yo creo que el mayor pez que he clavado, que no lo saqué, que he en mi vida, lo clavé de noche en, eh, a las 4 las 5, no, a las 3, 4 de la mañana, que yo creo que era una corvina gigante y no, no pude sacarla. Fue una locura, fue una locura que, que se me ocurrió ponerme a pescar allí en un espigón de noche y tal, pero bueno, lo hice, funcionó. Pero no terminé de sacar ese pez. Pero sí, la noche, la noche es un punto mágico para, para pescar. Eh, cuando estamos hablando de streamer para predadores, ¿de ¿en qué tamaño estamos hablando? ¿5 o 10 centímetros? O... ¿Tamaño? mira, Sí, como estándar, porque me estás comentando que intent intentar buscar un estándar que, que cubra todo el espectro. Curiosamente, en el mar funcionan muy bien las imitaciones pequeñas. Uh -huh. Muy, muy bien. O sea, una lubina de 6 kilos te puede atacar un streamer de 3 centímetros. Uh -huh. ¿Vale? De hecho, ahí yo miro mucho cómo pescan, aprendo mucho de los compañeros que pescan a spinning en el mar, que llevan muchísimos años haciéndolo y conocen muy bien el comportamiento de las especies y demás. Y una de las técnicas que más efect, más efectivas en, en el spinning de mar es la típica pesca con, con raglú, que son unos, unos vinilos pequeñitos así de como de 3-4 centímetros uh -huh. y llevan delante un, un bulldog, que es la boya transparente que se llena de agua. Entonces, lanzan muy lejos, vienen batiendo agua con eso, eh, el, el, el bulldog va emitiendo vibraciones y rompiendo, rompiendo la superficie, y detrás lleva dos o tres mochecitas de red y con eso sacan lubinas gigantes. Entonces, claro, sorprende, ¿no? Sorprende mucho que, que una lubina se fije en un pez tan pequeño. Pero es que muchas veces, eh, de hecho, pasa constantemente. Cuando hay un banco de alevines en un, un sitio determinado y están los depredadores comiendo. Esos depredadores que se están comiendo esos alevines podrían comer peces bastante más grandes también. Pero sin embargo se están centrando en esos alevines. Entonces digamos que se especializan en un tamaño determinado durante unos días, durante unas semanas, cuando hay un alimento concreto en un sitio y van a por ello y no ven otra cosa. Eso no quita que te suba uno un popper o te suba uno a un streamer de 15 centímetros. Pero normalmente cuando están a alevines que aunque los depredadores grandes también suelen atacar alevines muy pequeños pegados a la orilla, como no le metas un alevín, no, no, no hacen nada y mira, me estoy acordando una cosa súper curiosa me comentó mi amigo Xavi del Delta del Ebro que estuvieron una época pescando atunes rojos eh, a spinning tú dices, bueno, un atún rojo un animal que tiene una boca enorme un animal que pesa 70-80 kilos pues bueno, dieron con una pajarera, una pajarera estaban viendo la pajarera Lanzaban paseantes, lanzaban eh, cranbites, imitaciones todas grandes. Claro, un atún rojo no tiene por qué no, no tragarse eso. ¿no? Sin embargo, no atacaban a eso. Entonces se dieron cuenta que los atunes rojos se estaban comiendo, no sé si eran crías de sardina o crías de boquerón. Eh, las crías medirían 3-4 centímetros. Bueno, pues montaron un bulldog, lo que estamos hablando es un bulldog lleno de agua y una, unas imitaciones pequeñitas que eran moscas, porque este amigo mío pesca mosca también, eran unas moscas de ese tamaño y con esas moscas de 3-4 centímetros pescaban atún rojo. O sea, digamos que, por sacar una idea de todo esto, que cuando el, el, los peces de más son muy peces muy especializados y además esa especialización va evolucionando a lo largo de la temporada. ¿vale? O sea, una lubina que ahora te va a entrar un echimer de 4 centímetros, a lo mejor en otro momento te entra un echimer de 20. Pero cuando lo que hay en el agua son alevines, pesca con alevines y normalmente. Eh, en las playas cuando veas un banco de alevines, monta un alevín, monta algo pequeñito y que tenga el mismo tamaño. Después otra cosa es que tú estés metido en el agua y estés viendo que haya bancos de lisas. ¿vale? Si hay bancos de lisas, las lisas lógicamente las hay de muchos tamaños, las lisas muy pequeñitas que suelen ser de 15-20 centímetros, están más pegadas a la orilla y después también se ven las lisas grandes. ¿no? Si entran las anjobas a comerse las lisas, lógicamente si le metes un alevín de 3 centímetros, la anjoba no se va a molestar en subir a por él. Pero normalmente lo que veas, por pues lo que hacemos en el río, levantamos una piedra, vemos el bicho que hay debajo y montamos, ¿no? Pues en el mar es prácticamente lo mismo. O sea, no hay un, un tamaño de imitación que sea estándar. Pero también te digo otra cosa. Yo, por ejemplo, voy a pescar al mar y por regla general el 99% de las ocasiones pesco con imitaciones muy pequeñas. Monto unos pececillos montados en, en fibras tipo flash que llamen mucho la atención, pequeñitos y con eso lo pesco prácticamente todo. Prácticamente todo que veo que no hay mini talla y que no tengo picadas y además estoy viendo depredadores allí, entonces bueno, aumento el tamaño un poco. Pero por regla general pesco con cosas pequeñas. Me vale prácticamente para todo. Vale, vale. Pues interesante. Eh, has dicho que pescas con popper. Eh, ¿Es viable pescar en superficie en mar? Porque eso sí, sí. que ya me parece, o sea, rizar el rizo. Es viable y además es súper emocionante. Súper emocionante. Porque... Visto o, o al agua y popeando. ¿Cómo? ¿Perdona? No te entendí. Visto? ¿Lo haces habitualmente a visto o al agua y popeando? No, no, a visto no. Y te digo por qué no. Porque el popper al caer al agua, eh, el chasquido que, que emite al caer, no, no, sé, no, no, no recomiendo un popper cuando, por ejemplo, localizas una lubina en un, en, en un roquedal, por ejemplo le tiras un popper y cuando cae el popper al agua, la lubina se, va, se asusta seguro. Vale, vale, vale. Eh, normalmente, lo que te comentaba de estos depredadores, es que son muy, están muy especializados, son peces extremadamente huidizos, muy, muy inteligentes. La lubina, de hecho, es el pez más inteligente que yo he visto, es una cosa increíble y no son fáciles de engañar. Entonces, eh, cuando le paseas un streamer, aunque se lo lances a pez visto, tienes que lanzarlo bastante más adelante, montar un bajo muy largo para que la línea cuando caiga cerca no, no asuste al pez y el pececillo, el streamer cuando caiga al agua tampoco lo asuste un poco la estrategia de la pesca de la carpa que no le puedes dejar caer la mosca encima porque normalmente se asusta ¿no? pues en este caso es igual ¿no? ¿qué pasa? si ves un pez que está en actitud de caza y le tiras un popper encima cuidado, otra cosa es que tú sepas que el pez se está desplazando y que va en una trayectoria determinada y entonces tú te anticipas, okay. lanzas por donde sabes qué va a pasar, dejas la línea quieta y en el momento que se vaya acercando empiezas a popear, entonces en ese caso sí, ¿no? pero bueno, ahí se tienen que dar unas circunstancias que no se dan siempre, pero la pesca en superficie, en el mar es fascinante, fascinante porque además eh, los depredadores no suelen ir solos, eh, suelen ir en bancos, las lubinas a veces van acompañadas cuando son pequeñas, pero a medida de cogen tamaño van solitarias, ¿no? pero el resto de peces pelágicos cuando, cuando atacan si te ha entrado un no sé, un jurel, ten por seguro que al lado de ese jurel había 20 jureles más. Entonces, cuando le vienes viene trayendo un popper y vienes popeando y le entra uno y no, y no se clava, y después entra otro y después entra otro, y lo que tú ves, o sea, lo que ya, independientemente de que pesques al pez o no, lo que tú presencias viendo, viendo la escena, eso no está apagado, o sea, es alucinante. La, las escenas de caza en el mar de los peces depredadores son espectaculares, sencillamente espectaculares. Sí, bien, bien. Y ahora lo contrario, o sea, hace poco, la última vez que hablamos, eh, me contaste es la, la que estás montando con el kayak. O sea, que claro, el kayak es justo lo contrario, porque entiendo que vas a coger el kayak para buscar, para rastrear peces más en el fondo, eh, esa sí. pesca como la afrontas pronto con una ilusión que te muere <risa> sí porque a ver eh, yo he tenido épocas en las que le daba muchísimo al kayak mucho mucho mucho en todos los ámbitos en el mar en agua dulce bueno me recorrí la península entera pescando en kayak y bueno la verdad es que me lo pasé muy bien pero bueno por circunstancias no no puedo tener ahora sí lo tengo ya pero no lo podía tener cerca de casa entonces para pa organizarme para irme a pescar Tenía que irme a casa de mis padres, que lo tenía allí guardado en un jardín que tienen ellos. Eh, era una parafernalia. Entonces, lo dejé un poco de lado y ahora me lo he traído del kayak al, al garaje donde tengo el coche. Y eso lo cambia todo. Entonces, claro, también cambia que, que ahora tengo el conocimiento que antes no tenía. Ahora sé dónde se mueven ciertas especies, sé cómo las puedo pescar, sé que tengo posibilidades de, de, de capturarlas y sé que puede ser algo increíble. Entonces, bueno, ya, ya sabes que te comenté que, que una de mis, de, mis, de mis ilusiones de esta temporada es pescar una corvina, Pescarla desde el kayak y tengo el sitio, tengo, la, tengo el equipo, tengo, tengo la madurez suficiente para poderlo afrontar, porque no es algo fácil. Y, hombre, entraña, no entrañarnos que sea peligroso, pero bueno, tiene su, la pesca en el mar tiene su, su un poquito de dificultad y un poquito de. Hay que tenerle respeto al kayak en el mar. Y bueno, el hecho de, de poder pescar desde el kayak me va a abrir unas posibilidades tremendas. ¿no? Sobre todo porque yo antes del kayak pescaba casi siempre en superficie. Y ahora pues hombre, me he soltado bastante pescando, rastreando fondos y en, me he hecho mucho la, la, la sensibilidad de la mano a cuando noto que hay una picada o cuando es un enganche del fondo. En fin, ahí es una pesca muy intuitiva y que tienes que desarrollar mucho. ¿no? Un pez que me ha servido muchísimo para entrenar eso ha sido la pesca del lúcio, no El lucio cuando pesca con líneas hundidas tienes que sentir mucho lo que está pasando al otro, lado, al otro lado de la línea, porque muchas veces lo tienes clavado y no te has enterado. Entonces, en el, en el mar pasa mucho eso. ¿no? Y claro, una zona de, de, de, de fondo de arena, con 9 o 10 metros de profundidad, que le metes una, una línea de hundimiento rápido y que puedas rastrear una, una imitación por el fondo y que te pueda entrar cualquier especie. Y además, una curvina, peces que pueden llegar a pesar 30 kilos, pues la verdad que... Pf, se me antoja interesantísimo. Entonces, pues nada, estamos en ello. Tengo el kayak ya aquí conmigo y tengo todo preparado. Lo único que estoy esperando es que, que mejore un poco el tiempo, que no haga tanto frío y empezar ya a salir poco a poco para, para ir ubicando dónde están los, los peces. Y, y bueno, ya os iré contando. Ya os iré contando cómo pues, espero. pues bueno, yo Luis con esto me retiro y ya doy paso a, a las preguntas que van a ir haciendo. Y por aquí ya tenemos las dos primeras. Eh, la primera es de Diego. Y nos pregunta qué que línea y equipo usas para pescar y qué tipo de hundimiento para la pesca en calle. ¿De hundimiento? ¿Qué, qué tipo de ¿Qué? hundimiento? Tipo de hundimiento. ¿Qué tipo de línea, imagino? ¿Qué hundimiento de línea utilizas? Vale, es que, bueno, es lo que estaba comentando. Para pescar en el calle puedes pescar de... O sea, o en calle o embarcado, ¿vale? En cualquier embarcación. Eh, puedes pescar como quieras, puedes pescar en superficie. Hay muchísimos peces depredadores que, pe... que, que cazan arriba. Y hay otros que cazan a medias aguas y otros que cazan abajo. Entonces, llevo eh, líneas flotantes, intermedia y de hundimiento de una S6, por ejemplo, llevo también. Entonces, tampoco me llevo tres cañas. no Entonces, es verdad que llevo las líneas en el, en el tambucho, en el, en el compartimento estanco de la mochila y voy cambiando de línea, voy cambiando de caña, dependiendo de lo que yo vea. no Lo más bonito, pescar arriba, desde luego. Pescar arriba es el, en superficie es lo más, lo más interesante, lo que menos cansa, es más explosivo, más dinámico... Eh, mientras pegas cuatro lances en superficie con una línea de hundimiento rápido pegas medio lance. o sea, no te da tiempo es que tienes que esperar mucho a que hunda tienes que recoger muy lento tienes que estar muy atento a la picada porque no se nota tanto, porque el ángulo que forma la línea normalmente cae en vertical del kayak hacia abajo, o de la embarcación hacia abajo, y después va, va adquiriendo la curvatura hasta que ya va en horizontal hasta donde tienes la imitación. entonces esa falta de tensión hace que tú las picadas no las sientas, ¿no? Sin embargo, en superficie es directo, o sea, en el momento que notas lo más mínimo, aunque sea un, una picada fallida, pues lo notas rápidamente, ¿no? Y te permite volver a lanzar en el mismo sitio y probablemente captures otro pez o, o el mismo que se ha dado la vuelta y vuelva a picar, ¿no? Entonces, claro, para pescar en embarcación, ya sea calla, pato, barco, eh, yo recomiendo llevar tres tipos de líneas: pues, flotante, intermedia y de hundimiento rápido. Eh, ¿De las tres si me pudiera quedar con una? Intermedia. Intermedia porque tiene un poco de las dos cosas. Es más vale. directa y bueno, más, más fácil de manejar. ¿no? Uh -huh. Vale, mira, te sigo preguntando si el kayak va a remo, a pedales o a motor. A ver, <ríe> me encantaría que fuera a pedales. Lo que pasa es que la economía no da para tanto. Un <ríe> kayak a pedales vale, vale mucho dinero. Uh -huh. Pero de momento, de momento a remo. De momento uh -huh. a remo. Vale, vale. No, no tengo problema, me suelo fondear, suelo echar una pequeña ancla, me quedo parado en un sitio y suelo batir agua donde me quede parado, bueno, a lo mejor voy a la deriva, pero, pero de momento el, el kayak a, a remos, ya bueno, en el futuro si todo va bien y me puedo y amaso un poquito de dinero, pues a lo mejor me compro un kayak de, de bueno. pedales, pero vamos, que valen, valen mucho dinero esos kayaks mucho, mucho. Muy bien. Pere, ¿qué te parece si abres los micrófonos y en vez de que la gente vaya poniendo las puntas en el chat, se las preguntan a, a Luis directamente? Sí, de acuerdo. Abro micros sí, y bueno, y así, aquí claro. hay dos preguntas más. Sí, bueno, pues que la haga José Luis, que lo que tenía ahora, y, y José Miguel, pues que la hagan directamente ellos. El primero, cualquiera de los dos, que la haga. Y así. De acuerdo. Abrimos. Que que nada porque y... como a mí tampoco se me ve, pues que las hagan ellos, que parece más personal. Vale. hola hola hola hola hola soy José Miguel hola encantado José Miguel hola ¿qué tal de aquí de Valencia también mucho valenciano encantado Oye, enhorabuena porque me ha encantado la exposición tuya me ha capturado me ha, ha capturado captura. la pregunta Muchas que gracias. yo hacía en el chat la pregunta que hacía en el chat así un poco genérica sí. siempre equipos específicos de mar o puedes manteniendo siempre la limpieza salite tal cual, puedes usar equipos que no sean específicos de mar a ver eh, las cosas como son, eh, lo ideal equipos de mar, o sea eh, anillas preparadas eh, un, un buen barniz en el, en el uy, se está cruzando por ahí algo ¿se me oye? Sí, sí. Eh, eh. vale que hombre, que lo ideal es eso, lo ideal siempre es un equipo preparado para el mar, lógicamente ¿no? ya no tanto por la caña, sino sobre todo por el carrete, un carrete sellado que tenga el freno estanco y sea un freno preparado para peces de mar, porque se habla de los peces de mar, que tengo un freno para peces de mar, es que es verdad, es que los peces de mar meten mucha tralla, entonces eh, que el freno esté bien sellado y que no le entre agua y que ese freno funcione igual al principio de la pelea, que al final es importante, muy importante. A ver, también es verdad que los equipos de mar cada vez son más baratos, pero también es verdad que, que un equipo normal de agua dulce es mucho más barato, entonces, yo no desanimo a nadie a que no vaya a pescar al mar por no tener un equipo de mar. Yo a veces, incluso ahora me llevo equipos de agua dulce, sin ningún tipo de problema. Llego a casa después, cojo un poquito de agua, lo meto, dejo que el salitre se diluya y fuera, aquí no ha pasado nada. ¿Vale? Pero, hombre, lo ideal, lo ideal son los equipos de mar, pero que si no lo hay, eh, sobre todo si alguien se inicia, por ejemplo, yo les recomiendo que coja su equipo de, de barbos y se vaya a la playa a pescar un equipo de barbos. Cuidado con la arena. Porque la arena sí que tiene peligro con los carretes, sobre todo, y los blandes, de las cañas los araña muchísimo. Entonces, una cesta de banadora eh, con unos agujeritos, ¿vale? Porque le entra el agua y se te va llenando. Y equipo de agua dulce sin ningún tipo de problema. Después lo, lo mojas bien, lo lavas bien, lo secas muy bien y fuera. Y aquí no ha pasado nada. Pero si puedes tener un equipo de mar, pues es lo ideal. ¿José Luis? Sí. Hola, Luis, mira. Hola, ¿qué, verte? ¿Qué hay? Quería hacerte una pregunta. Sí. Eh, yo ya tengo mi equipo, este y tal, que acabas de decir, y esto, y entonces me voy y digo: voy a pescar al mar. Y me voy a la playa tan contento con este bajo que has dicho, con una caña, una línea del 6 allí de agua dulce para lanzar. ¿Qué hago? ¿Cómo pesco? ¿Dónde pesco? ¿Lanzo lejos? ¿Lanzo cerca? ¿Doy tirancitos? ¿Qué, qué hago? Mira, pues antes que hacer todo eso, yo te recomiendo que te, que te busques una piedra, te sientes y empieces a mirar. Que mires, mires todo. Mira la, la arena, mira la pendiente de la arena, mira dónde rompe la ola, mira los pájaros, los charranes, las gaviotas, Míralo todo. Porque muchas veces llega uno, oh, estoy deseando meterme en el agua, me voy a poner a batir agua, lanzo aquí, lanzo allí, tata". cuando llevas dos horas lanzando, dices, joder, macho, aquí no hay peces. Entonces... Como en todas las pescas, igual que en agua dulce, cuando llegas a un río, pues te vas al, al remolino que sabes dónde va a estar la trucha metida. Eh, cuando vas a un embalse, sabes que vas a pescar en la regula tal, ¿por qué? Porque sabes que es un sitio creencioso. Vas leyendo, ¿no? Lo que pasa es que estamos muy habituados a leer los sitios de agua dulce, pero el mar también hay que leer. no te recomiendo que, que batas aguas al Tundrum y sí que observes mucho. También te recomiendo, sobre todo, que depende de dónde vayas a pescar, que vayas con la marea baja y mires el sitio. ¿vale? Que mires el tipo de fondo, mire si hay piedras. Una piedra es un imán para los peces. Eso en agua dulce y en agua salada. Eso se sabe. Es una estructura. Y también recomiendo que para entender todo esto, en verano te pongas unas gafitas de, de snorkel con un tubito y te metas donde hay una piedra y observes. O sea, ves un banco de arena con una piedra en medio. En el banco de arena no hay peces y, sin embargo, alrededor de la piedra hay montones de animales. O sea, hay cangrejos, camarones, peces pequeños, alevines y algún depredador por ahí dando vueltas. Eso es siempre. O sea, es que no falla. Entonces, claro, ¿tú cómo localizas esas piedras con la marea alta? Imposible. Tiene que ser con la marea baja, ¿no? Entonces, la marea baja te da pistas. Te da muchísimas pistas. Te da pistas también de... Si es zona de corriente por aquí, en el, cerca del estrecho de Gibraltar, por ejemplo hay algunas playas que tienen un rizado en la arena que lo forma la, la marea de alguna desembocadura de una ría que se mezcla con la corriente del mar, entonces se producen una, unas ondulaciones en la arena que dan una textura a la arena que lo hace un cazadero perfecto para, para depredadores. O sea, ahí se para una lubina y tú no la ves, porque son luces y sombras, luces y sombras, luces y sombras, luces y sombras, tú no ves nada. Entonces esa textura, si tú con la marea baja eres capaz de ubicarla, después cuando la marea suba, péscala. ¿vale? Entonces tienes que aprovechar eso, todo lo que puedas ver con la marea baja, te va a servir con la marea alta, y después los pájaros, los pájaros son cruciales, o sea, cuando tú veas, bueno, los charranes, no sé si sabéis qué pajaritos son, son una especie de gaviotas pequeñitas que miden como 30 centímetros, ¿no? Y son los que cuando rompe la ola van corriendo justo al lado de la ola, en la arena van para arriba y para abajo, van correteando por la arena ¿no? Muy, para que no se le vean ni las patas van muy rapidito así corriendo pues esos pájaros cuando van volando, normalmente van paralelos a la orilla y van mirando al agua. Cuando tú veas que un charrán se para y da la vuelta y se vuelve a parar en el mismo sitio, ese charrán ha visto peces. Normalmente ha visto alevines. Y donde hay alevines hay depredadores. Entonces, si estás pescando en una zona donde no hay pájaros, pero tú ves tres charranes volando 50 metros a la izquierda, pesca debajo de los charranes. ¿vale? Entonces, con todas estas referencias, a veces no, no se te da ninguna de estas cosas ¿no? que te estoy diciendo. A veces no está la arena rizada, a veces no hay, no hay piedras en donde lanzar, no hay pájaros a los que, que, te, que te sirvan de referencia. En ese caso es meterte en el agua y batir agua y observar, ¿no? Porque a veces también se ven chasquidos en superficie, se ven, se ven ataques, ¿no? Hay muchos indicios que tienes que familiarizarte con ellos y eso es cuestión de tiempo, cuestión de, de aprender que todo eso sirve, ¿no? Pero meterte y lanzar por lanzar, cuidado, ¿eh? cuidado porque aparte de que es duro, sé de gente que se ha gastado, gastado 1.500 euros en un equipo de pesca para el mar, ha ido tres veces a pescar y lo ha, colgado, lo ha colgado en el armario y no lo ha vuelto a usar desde hace 15 años. ¿Por qué? Porque iba con el ansia de quiero coger una lubina de 7 kilos, pero no tenía ni idea de, cómo, de qué tenía que hacer. Entonces, pensar siempre que lo normal es que haya peces pequeños, de pequeños y que hay una serie de indicios y que hay una serie de factores que, ah, que, te ah, ah, ah, lo que te he dicho, ¿no? Yo creo que por ahí ya puedes un poco empezar a moverte. Vale. <risa> eh, Oscar, pues también tenía un par de preguntas, Oscar, por ahí. Ajá. Hola, muy buenas, Luis. Eh, pues hola. La, enhorabuena por la exposición. Yo tengo, tengo varias preguntas, entonces eh, como me gustaría tener respuesta para todas y sé que los demás también tendrán muchas preguntas, con que me hagas respuestas muy cortitas, me vale vale, vale. Eh, mira, sobre el tema de, de, de pescar, yo estoy cerca del mar también, tengo hecho el, el PNB para poder salir un poquito con, con el barquito y tal, y pesco un poquito, pero la verdad es que me ha, me ha sobrepasado la, el, la, la, la costa o el, el mar aquí en Galicia me ha sobrepasado un poco para pescar con, eh, con mosca y, y estoy de acuerdo contigo en el observar. Entonces estoy en esa fase de, de, de, de observar. Vamos a resumirlo así. Entonces, eh, desde tu punto de vista, grado de efectividad eh, de pescar directamente desde costa o pescar desde una pequeña embarcación pegada a la costa, en tanto por ciento, o sea, ¿qué es realmente más efectivo? A ver, la pregunta es, ¿la embarcación tiene motor? Eh, vamos a poner que sí. Si tiene motor, siempre va a ser más efectivo pescar desde embarcación. Siempre. Porque eh, a veces, lo que le he comentado al compañero antes, la, las pajareras que se forman, eh, que son indicios de que hay alimento en el agua y de que, y de que se está... Echa se está fraguando ahí algo, de que van a venir los depredadores a comer alevines y demás, esas pajareras muchas veces se producen a 100 metros de la orilla. Entonces tú te ves limitado, ves que intentas lanzar, a lo mejor te has metido 20 metros con el agua por el pecho, consigues lanzar a duras penas 25-30 metros como mucho, con suerte, y claro, y te quedas a 40 metros de una pajarera. Entonces claro, desde una embarcación, si, si eres observador y tienes en cuenta los indicios que hemos hablado antes, tú eres capaz de localizar una pajarera o eres capaz de ver el vuelo de un charrán que se dirige muy excitado en una dirección ese charrán seguramente habrá localizado un banco de charranes que está tirándose en picados al agua a lo lejos y a lo mejor tú no lo has visto ¿no? mm. si tú eres capaz de seguir con el motor esa, a, eso, a ese charrán probablemente acabes encontrando un punto de pesca importante entonces claro, una embarcación a motor es crucial crucial mm. ¿vale? Mm. entonces eh, te permite tocar muchos puntos en muy poco tiempo esa es la gran ventaja. ¿no? Sí, eh, sí. Así que yo, si a mí me dan a elegir entre pescar desde orilla, que me encanta, o echar un día con una embarcación en, en un buen día de pesca, que no esté el mar muy movido y demás, prefiero una embarcación, lógicamente, las, las queda, posibilidades son mucho mayores. ¿no? Queda, queda, Queda claro. Te iba a preguntar, ¿qué opinas de pescar con cañas de dos manos desde playa? A ver, he hecho mis pinitos y, y lo he probado y me gustó hasta que, hasta que hizo viento <risa> sí, sí eh, o sea, lanzaba muy bien, no me castigaba tanto el brazo y, y estaba muy bien hasta que me tocó un día con un poco de aire de frente y la verdad que yo no era capaz sí, una, ve, una vez que haces el movimiento de la caña, la línea salía catapultada al quinto infierno, sí que es verdad pero la resistencia que ofrece la caña contra el aire uff, eh, es, un, es un problema es un problema, uh. de hecho las cañas específicas de una mano para pescar a mosca en el mar son cañas con el blank mucho más fino sí. o sea, la mejor caña que yo he tenido y tengo para pescar en el mar es un cañón impresionante tiene un blank extremadamente fino está precisamente pensado para eso para que tantas veces que tiras para adelante y tiras para adelante y tiras para adelante si hace viento, pues oye si haces 3.000 lances en un día que lo puedes hacer perfectamente lógicamente, si cada uno de esos lances esfuerzas un poco menos el hombro, el brazo, la muñeca, pues oye, eso se nota, porque la, las lesiones están ahí. Entonces, claro, la caña de dos manos para pescar rías, por ejemplo, perfecta. O sea, perfecta. Una caña de dos manos del 6, por ejemplo, brutal. O sea, sería brutal para pescar una ría. Eh, ya sabéis que las cañas de dos manos, la numeración va diferente. O sea, una caña del 6 de dos manos puede llevar un equivalente parecido a una línea del 8 de una mano, por ejemplo. Sí. ¿no? Entonces, sí. estaría muy bien. O sea, en una zona de agua salada, que no de mar abierto, sin olas y sin viento, es ideal, ideal. De hecho, en Ría sí la he usado muchas más veces, pero al final estoy desistiendo porque estoy tirando, ya te digo, a raíz de lesiones que he tenido, estoy tirando para, para líneas muy bajitas, ya te digo, me pasa todo el verano una línea del 4, muy feliz y muy contento. Ok, y una cosa más, el tema de cómo pescar los sargos, porque claro, los sargos eh, no los tenemos, o yo no los tengo en concepto como un pez... Lo he pensado muchas veces que se te pasa por la cabeza, pero ¿cómo lo haces tú? Mira, para hablar de los sargos yo diferenciaría dos tipos de sargos, ¿vale? Ya no digo sargos, sino espáridos en general, ¿vale? Sargos, mojarras, eh, bueno, algunos son un poco más depredadores, como son las obladas, y, pero bueno, los sargos. Eh, hay dos tipos, desde el punto de vista de un pescador hay dos tipos. Uno, los típicos sargos que tú ves cuando estás en una escollera, que los ves comiendo en las piedras, que te asomas y se van. Ese, ese los habrás visto alguna vez, supongo, ¿no? ¿Hola? Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Digo, que, que los habrás visto alguna vez, ¿no? Que estás sí, asomando sí, una escollera, sí. un puerto y los ves ahí brillando es, y demás. Que están brillando y que están... Eso. Que... Y sí, sí. Esos son, vamos, dificilísimos de pescar, son muy difíciles de pescar. Muy difíciles porque... Están especializados para a comer lo que, lo que tienen pegaditos las rocas, las alguitas, cosas pequeñitas que están ahí pegadas y tal, y no lo saques de eso, y si, le, y si hay algo que les pueda llamar la atención, por ejemplo, esos mismos salgos llega un tío con, con cebo vivo, por ejemplo, y boom, y los pesca, ¿no? Pero claro, es que el cebo, el cebo vivo huele, y entonces el salgo sería mucho por el olfato también. Pero normalmente ese tipo de sargos mmm, tienen que darse unas condiciones muy concretas, como sea, por ejemplo, que esté nublado, que el mar esté muy parado, que tenga el agua cierta turbidez, un poquito de turbidez, para que le metas, por ejemplo, una imitación de camarón o de gamba pequeña, ¿vale? Y con bastante lastrada, con una bolita de tuncheno, y pescas como si estuvieras ninfeando una poza. ¿De acuerdo? Entonces dejas caer la, la imitación en vertical con una caña, a ser posible, de 10 pies, 11 pies, una línea bastante fina, y que la manejes con mucha suavidad y con mucha delicadeza. Y tú vayas subiendo y bajando la, la imitación y vayas metiendo la imitación en todos los agujeros que puedas. Ahí igual pillas un sargo que pillas un pez de roca de cualquier tipo, ¿no? Que es lo bueno que tienen las escolleras, que bueno, que hay peces de todo tipo. Pero los sargos que realmente pican a, a moscas son los que, los que tienen un carácter depredador un poquito más desarrollado y que suelen suelen atacar a lo mejor más en el fondo, en playas arenosas a cierta profundidad, entonces ahí, por ejemplo, con una línea hundida, o una intermedia o una de hundimiento rápido, va rastreando fondos, y con, con una imitación igual, una gambita, un alevín pequeño, el problema está en que los sargos tienen lo, la, la, la boca es extremadamente dura y tienen los dientes que tienen, ¿vale? Entonces, el sargo a veces muerde la imitación pero no se clava. Entonces ahí entramos en otro, en otro punto, que es cómo montas el anzuelo en la imitación. El típico streamer con el anzuelo adelantado y el cuerpo del streamer detrás, o sea, el anzuelo aquí y el cuerpo sobresaliendo por detrás, ese barbos no te vale, porque es que el sargo va a atacar el cuerpo del streamer y no se va a clavar. Entonces ahí normalmente solo poner un anzuelo atrasado, o sea que sobresale por detrás de la cola del streamer, y entonces cuando el sargo pega el tirón, tú notas la picada y tiras y lo clavas, ¿no? Que es como realmente suelen pescar cuando la gente hace jigging, el jigging es va subiendo y bajando la imitación. el pez pique cuando tiran lo clavan ¿no? pues esto viene a ser más o menos lo mismo, o sea no son peces que tengan la boca preparada para una línea con poca tensión, como es la línea de mosca en el momento en el que esto está recogiendo no hay mucha tensión cuando el pez tira probablemente tú te des cuenta y ya el pez no se ha clavado y se va, entonces es complicado es complicado, pero si atrasas los anzuelos incluso le puedes poner un triple un triple con el tipo de boca que tienen no le haces daño al sargo y así tienes opciones, rastreando fondos en zonas de arena o en zonas, me consta que, que por ejemplo por el Levante y por, y por allí, por, por, por Asturias y por Galicia, en, la, en las rompientes, en zonas de espuma también atacan así. Pero aquí por lo menos en la costa donde yo pesco, en los fondos arenosos suelen picar más. Muy bien, y ya la última pregunta, eh, he visto que le das mucha importancia al carrete. Yo llegué ya hace mucho tiempo en el Mar a esa conclusión, carrete sobredimensionado sí. y un buen freno eh, sellado. ¿Qué, sí. Dime una, una marca y un modelo que tú utilices o que tú recomiendes. A ver, entramos en terreno fangoso, porque claro, el carrete que el, que, el, el mejor carrete que yo tengo para Mar es un Sage 6800, es un, es un carrete tremendo, pero claro, entiendo que no todo el mundo se puede gastar 600 euros en un carrete, entonces... Eh, es un carrete que tiene unas características está realizado de tal manera el acabado, el anodizado el peso el freno tan extremadamente potente el sellado que tiene, o sea, es de, es de una calidad sublime, o sea, un carrete que lo tiras a la arena eh, lo llenas de arena, lo entierras de arena lo metes en agua y el carrete funciona perfectamente eso no lo haría yo con un carrete normal al uso ¿no? Pero me, claro, vale, ten... me, vale, me vale la respuesta ¿eh? No, me da, no, no es no es por el dinero, es sí. justamente por lo que acabas de decir, por, sí. por, por cuáles son las características que tú buscas en un carrete, que es, sí. que es para ti lo importante y, y ya me sirve como referencia para tenerlo como un estándar y, y comparar con otros. Vale, pues eh, Luis, muchísimas gracias. Le dejo paso a otros compañeros que seguro que tienen otras, otras preguntas. Gracias. Perfecto, encantado, Jara. A ver, Joaco, lanza. Ah, hola, buenas noches, Luis. Eh, hola, quería... buenas noches. Una curiosidad, eh, ¿has tentado alguna vez a los calamares con mosca desde, eh, desde puerto, desde costa? Que yo sepa, que yo sepa, no, porque a veces he tenido picadas que yo creo que eran de calamares, ¿vale? Creo que sí, pero por aquí también no es que no, no le he dedicado el tiempo que, que merecen, porque sé que se podrían pescar perfectamente, ¿eh? perfectamente, igual que se pescan con el pajarito o con la pajarita, pues perfectísimamente con una línea hundida, por ejemplo, y yo creo que se podrían pescar sin ningún tipo de problema. Pulpos y he pescado. He pescado varios pulpos y, y la verdad que, bueno, son, son animales que se alimentan de peces y como se alimentan de peces y nosotros montamos peces como imitaciones, pues la verdad que se podrían usar. Entonces, ya te digo, no, he tenido un par de picadas alguna vez que yo creo que eran calamares, pero estoy seguro de que si nos ponemos, seguro que vamos y lo sacamos. No me cabe la menor duda, no me... No lo veo difícil ni, ni inviable, ni muchísimo menos. Muchas gracias. De nada. Eh, Javi, tenía otra pregunta. Luis, me parece vamos, genial la charla que estás dando y, y veo que, que te diviertes bastante por el agua sala. Yo llevo, bueno, llevo intentándolo a mosca en el mar ya muchos años y la verdad es que soy asiduo de las costas granadinas, también lo he hecho en el Cabo de Gata. Pero las especies que siempre consigo engañar son jureles, caballas e, e, y bailas. Y alguna araña, alguna araña que, que me ha tomado lo que es, bueno, pues pesco con hijos minos, ¿sabes lo que son los minos? Sí, sí, sí. sí. Solamente utilizo ese tipo de, de imitaciones en el mar. Entonces... Eh, yo te quería preguntar una cosa. Aquí en la costa granadina, casi la configuración de las playas, eh, vamos, se parece mucho desde de unos municipios a otros, ¿no? Y eh, es cierto que en los tres primeros metros de distancia, pues casi baja una profundidad de tres metros. Y luego hasta donde abarca la línea, como mucho, voy a tener unos siete, ocho metros de profundidad. Digo donde abarca la línea porque soy un lanzador nefasto. ¿vale? O sea que mi pregunta es eh, tú para esas distancias que para esas profundidades y a esas distancias que son 10, 15, 16 20 metros eh, ¿me recomendaría una línea que tenga un hundimiento medio o con la de superficie que es la que uso siempre voy bien? A ver eh, depende, esto es un poco lo que comentaba antes yo intentaría llevar siempre una línea de superficie y una intermedia por ejemplo, ¿vale? Uh -huh. Eh... eh ¿Qué o sea, me dices que lanza, por ejemplo, a 20 metros y a 20 metros de distancia, ¿qué profundidad hay? Ah, pues a 20 metros habrá uno a 9, 10, 11 metros, como por mucho, entonces, o 7, la, la profundidad media que me voy a encontrar siempre son 7, 7 metros, por ahí. La, la intermedia en un momento dado se te puede quedar corta, o sea, se te puede quedar que, que a lo mejor no bates la capa de agua que necesitas. A ver, eh, me consta que las playas por allí tienen el agua súper limpia. Sí, ¿Vale? es cristalina, la agua cristalina. Cristalina. sí, sí. Entonces, sí. bueno, si hay un depredador a 6 metros, 7 de profundidad y tú pasas un streamer a 3 metros, yo creo que el depredador sube, sube sin ah. problema. Otra cosa distinta es lo que yo tengo aquí en la costa de Huelva, por ejemplo, que, que la, el agua normalmente es bastante turbia y como no pases cerca del pez, es difícil que lo vea. ¿no? En superficie, sí, en superficie el pez nota la vibración y sube, ¿no? Pero como no emita vibraciones muy claras, los peces. O ven la imitación o no van a por ella, lógicamente. Entonces, a ver, estoy pensando en voz alta, ¿eh? Yo, en tu caso, por ejemplo, yo creo que una línea intermedia te podría solucionar la mayoría de situaciones. Uh -huh. Que a lo mejor ese día, pues bueno, no sé, del salmar un poco más revuelto o algo, pues entonces a lo mejor si los depredadores están abajo o el alimento está abajo, tendrías que bajar. Y claro, una intermedia vas a perder muchísimo tiempo. Una intermedia acaba bajando lo que tú quieras. Pero el problema está que, claro, que tienes que, tienes que esperar tres minutos cada vez que lanzas, ¿no? Uh -huh. Entonces, como equilibrio, pues una intermedia y para situaciones en las que los depredadores estén abajo, por ejemplo, que ahora en invierno, por ejemplo, suelen comer más abajo, pues entonces sí, me miraría una línea de hundimiento rápido, ¿vale? Y bueno, son un poco las dos opciones. Y en superficie, por supuesto, en superficie... Bueno, pues si un pez que está comiendo a medias aguas le pasas algo por arriba, vale. pues sube igualmente. Entonces, entonces la polivalencia, más o menos, sería una línea de superficie y una de claro. hundimiento intermedio, ¿no? Más o menos sí, en esas me, profundidades. Se me ocurre, verás, ¿eh? que habría que ver el sitio, habría que ver las sí, especies, bueno, habría sí, que yo, ver todo, ¿no? Yo te he hablado como norma general, pero, por ejemplo, sí. donde más bajo... Bueno, que a lo mejor bajo unas 10 veces al año, porque me coincide que están mis padres en la playa o me voy bajo con las crías. Eh, pues cuando bajo siempre llevo la de spinning y la de mosca, que por cierto me he visto identificado contigo porque cada, cuando pasa la gente por al lado se echa, se quedan así mirando y siento ¿qué coño hace este tío? ¿no? Y, <risa> eh, sí, sí, aquí, no hay, aquí en Granada no hay nadie con la cola con la de rata pescando, o sea que cuando me ven se quedan un poco parados y luego te he dicho que pesco esas especies pero a lo mejor me tiro dos tres años sin pescar absolutamente nada, esto es predicar prácticamente en el desierto, ¿sabes? Sí, sí, sí, eso es un denominador común, en, yo creo que en, en cualquier sitio que te vayas a la costa a pescar, si ya a spinning o a surcasting es difícil, a mosca ya es una utopía. Entonces, claro, ahí está el valor, ¿no? De una captura a mosca, aunque sea un pez pequeño, tiene un valor para mí inmenso, ¿no? Sí, para sí. mí, ¿no? no tiene mayor mérito que el que, que, el que es para mí, ¿no? Y hombre, es lo bonito, ¿no? Que, que de ahí, de, de, de ese pajar conseguir encontrar la aguja, pues bueno, pues una pasada. ¿no? Y otra pregunta que te quería hacer, porque también sí. tengo la, la posibilidad que si, claro, siempre, de, cuando bajo acá a la onda, hay una parte, hay una playa que está iluminada. Muchas veces he estado pescando por la noche y no, no he conseguido nunca pescar absolutamente nada. ¿De noche eh, no has conseguido pescar nada? Nada. A mí siempre me ha salido al atardecer o a las primeras horas de la mañana... El Mediterráneo, por lo menos aquí, es como funciona por lo, la costa granadina en las primeras horas o las o la, o la últimas. Sí, sí, sí. y, si, y sobre todo, me gusta más el amanecer porque se dilata mucho más el pique. Pero ya no sé si eso es una regla fija, sino que es lo que a mí me, me funciona. Y Ay, de, noche, una cosa. de noche no he conseguido nunca nada y es la, es la única playa que puedo bajar. No ¿Qué, imitaciones, si... ¿Qué imitaciones? has costado de noche? Las mismas, Mino. Mino, o mino, pues son Soy daltónico, pero mi amigo Manolo Me los me lo monta naranja Y plateado por abajo, o al revés Vale A ver, yo es que soy, lo comentaba antes Soy un nacido del, del flash, o sea Fibras brillantes, colores blanco Perla, y uh -huh. eso Con una luz cerca, eso es una, una Es una bombilla metida en el agua Vamos, eso se ve muchísimo Vale, entonces, bueno ver, esto, Sí Sí, sí, sí. Vale, vale. Sí, sí, te podría valer, por ejemplo. Vale. Eh, a ver, es raro que en una zona con luz no, no pesques de noche, eh. es raro. Pues lo he intentado muchas veces y, y ya te digo, no nunca jamás he sacado absolutamente nada. Y además está todo perfecto porque hay tres farolas alumbrando a los barcos, hay, hay pasillos entre los entre las barcas que también se sabe eso, que porque son refugios y que por ahí tienen los peces por la noche y se mueven pero nada predica eh, nada nada predica en el desierto pues nada pues a seguir intentándolo Vale, bueno, o sea que, que no tengo que hacer nada especial simplemente no no, no. no, se, me, no se me ocurre pues bueno, normalmente vamos de hecho los barcos en el mar muchos ponen focos que está prohibido en algunos sitios o no sé si en todos y con los focos se acerca ahí el ciento y la madre y acaba sacando peces vamos a la bestia en el espigón de huelva había gente que se iba con unos generadores ponían unos focos halógenos allí pegados a las piedras y cogían unos sargos que alucinan. Entonces, claro, donde, allá donde hay luz, normalmente hay mucho alimento. Los camarones van a la luz. Y donde bueno, van los camarones, van tam, los espáridos. Tam, tam, también, alumina, estamos, también estamos hablando del Mediterráneo. ¿eh? Que ya, ya, Hay poca vida. Bueno. Sobre todo en las costas de Granada están bastante jodidas. ¿eh? Pues búscate otro, otro sitio sin farolas y ya está. <risa> o me voy al río. Y ya está o al río. <risa> Vale, oye, muchas gracias. Y creo que ah, hemos coincidido alguna vez con Maxi y con Pedro de Sevilla. Ah, vale, vale, vale. vale puede que, ser, puede al, ser, al, al sí, verte sí. la cara creo que hemos coincidido alguna vez. Puede ser, puede ser. Pues si los si lo ves, le das un abrazo de mi parte. Acabo, pues a, a esta tarde mismo he estado hablando con Maxi por teléfono. Por pues nada. Son dos tíos estupendos. Me, sí, me sí, encantó ver, sí. chavales, la verdad. Pues encantado. Bueno, y Muchas y gracias, pase. Luis. Muy bien, igualmente. Jorge, ¿tenía por ahí preguntas? Eh, hola, buenas tardes, noches a todos. ¿Qué placer, pasa, Jorge? Un placer ver a Luisín, muy, muy <risa> gran amigo. muy gran amigo Y la pregunta no, la verdad es que no tenía ninguna pregunta que hacerte porque lo dejas todo muy claro. Lo que quería decirle es, es a Joaquín que, que cada vez que piensas en pescar un calamar a mosca Dios mata a un gatito. Entonces, que no... <risa> Que no se ocurra porque <risa> con eso, que es un animal que, que, que, que, que es absurdo pescarlo, hombre. <risa> esencia, esencia de maderal, total. No, no, lo no lo intentaría porque me, me tiran al agua todos los que están a un lado y a otro, seguro. Si me pongo con la mosca allí. <risa> Pero sí, sí que, sí que se cogen calamares a mosca y, y, y se cogen, yo he hecho moscas con, bueno, con muchos anzuelos también y tal, y sí, sí que se, se cogen, pero bueno, nada. Pasamos <risa> de, de, de, de Joaquín porque no, no. no quiere hacer nada bueno con los calamares. <risa> eh, bueno. Vale. Eh, Chema, ¿estás por aquí también? a preguntar Estoy, ¿me oís? Sí, Oye, sí. Mira, yo, yo voy a Galicia y suelo pescar desde embarcación, pero dejo la embarcación porque lo, debo ser malísimo, me acerco a las rocas, no sé si es por el ruido del motor o por lo que sea, no me como un colín. Donde me divierto un montón es pescando mújoles, que son unos verdaderos hijos de puta, pero cuando enganchas eh, uno, bueno, si tiene un, un kilo y medio, dos kilos, es una auténtica gozada. Si pescas con un equipo ligero, el problema es que solamente los consigo pescar en la desembocadura de una piscifactoría en la Ría del Ires, que es una auténtica guarrada porque liberan todo tipo de pie, piezas de trucha, de tripas y tal, y hay miles, decenas de miles, diría yo, de mujeres. Entonces yo con una especie de streamer tipo flash una una carne un poco de color entre blanco y, y rosa, pues eh, me lo paso de puta madre. Pero cuando trato de ir a sitios abiertos de costa, puertos, etc., no le hacen ni puto caso. ¿Qué imitación eh, se puede utilizar para hacerlos mover? Pienso. A ver, yo aquí hablaría y yo creo que también deberías hablar tú, Jorge, ¿eh? porque tú eres gallego y tú de Mujoles en la costa gallega seguro que sabes más que yo 20 veces. ¿eh? Yo no, no, no, yo, yo estoy aquí para disfrutar contigo, no, yo tengo cosas que decir, pero no, no, esto es tu programa, tú, dale, dale. ¿Qué, cum qué, qué cumplió eres? ¿Qué cumplió eres? Ya ya hablaremos, ya hablaremos. Bueno, yo, a ver, yo, yo te diría, es que lo, el problema de los Mujoles es que que no, no, no se alimentan, o sea, exceptuando sitios concretos donde están especializados en una alimentación concreta como es lo que tú comentas, la piscifactoría del IRE, eh, algunos sitios donde la gente echa pan al agua, los puertos, aquí en Sevilla, por ejemplo, que aunque el río eh, teóricamente es de agua dulce, suben del mar hasta aquí, y aquí tenemos bueno millones de peces en el río, no entonces, en sitios donde están habituados a comer lo que le echa a la gente, pues ahí sí relativamente fácil relativamente porque no, no yo he planificado muchísimas veces días para pescarlos y me comí un colín o sea que no, no he conseguido lo que quería no pero bueno si, si están habituados a comer pan pues con una imitación de pan lo pillas si estás en la piscifactoría de ire y están saliendo tripas de allí de la o purines o lo que sea lo que coman las truchas pues le pones algo parecido y los pillas el problema está en cuando son peces digamos más salvaje, ¿no? Como comentas, ¿no? Que los pillas en mar abierto. Ahí la cosa cambia mucho. Porque además, si, si observa, yo, volvemos a la observación como siempre, ¿no? ¿Cómo se alimentan? Yo los veo en las zonas de corriente, lo, lo, siempre van con la boca abierta, van nadando en grupo y van filtrando lo que les va entrando. O sea, están comiendo todo el día. Entonces, no van a por nada en concreto. O sea, yo muchas veces les he tirado pan, la amiga de pan ha pasado por encima y ni se han inmutado. Entonces, claro, yo lo que digo con la pesca de los mujoles es la que siempre hay alguno que está un poco tarado, ¿vale? Entonces, alguna mutación hace que alguno de, de, de cada 200 mujoles, pues, le pase una imitación de alga, una ninfa, una emergente, una imitación de pan o un streamer para lubina de 15 centímetros, como me ha pasado a mí, y se te va y, y, te, la, y te la toma, ¿vale? Entonces tendrás más posibilidades allá donde haya más mujoles, lógicamente. Entonces, ¿qué quieres pescar cinco mujoles? Pues tendrás que irte a un sitio donde haya muchísimos, ¿no? En mar abierto. Pero es súper complicado. Jorge se ríe porque sabe, se, se ha visto en más de una seguro en ese, en ese sentido. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que lo que has dicho es totalmente cierto. Es así. O sea, sí, o sea el, el, las lisas son peces que... que, que... Que muchas veces comen rascando, no se sabe lo que hay en las piedras, otras, lo, como dices tú, van, van boqueando a medias aguas, otras en superficie y realmente no sabes qué están comiendo. Yo creo que es una, una cuestión de desconocimiento y luego, y luego Seguramente. Sé, sé de mucha gente que sí, que usa imitaciones de alga, imitaciones de, de, de camarones pequeñitos, de, de, de una especie de gamarus y tal, y sé que hay gente que usa eso, pero claro. Eh, eh, es, es un rececho complicado, complicado. y luego lo que uso mucho en, en, las, en, en las salidas de, de piscifactorías es, es, son invitaciones de pienso ¿Vale? yo vale. Eh, eh, como, como muchas veces no solo en lires que están comiendo trozos de trucha, también comen pienso en lires, eh, uso invitaciones de, de pienso, no porque vaya a pescar a lires, sino porque tengo un par de desembocaduras por ahí, por la ría de, de Vigo y de, y de Arausa que frecuento y con, y con imitaciones de pienso, tanto flotante como con diferentes pesos, pues, pues me divierto, claro. Pero hay que ir a los a lo guarros, ¿no? Los guarros, sí, hombre, ahí tienen más opciones, desde luego. Yo lo claro. que sí recomiendo es una, una cosa que, en, que es muy efectiva. O sea, independientemente de que sean lisas salvajes o, de, o, o que estén más habituadas a comer alimentos que le deje el ser humano... Eh, el típet que se use para las lisas es importantísimo o sea, yo he estado, lo he comprobado muchísimas veces, me pongo a pescar voy con el chip de la lubina llevo un 25 montado, estoy batiendo agua en una zona de un espigón, por ejemplo, en, en un dique y de repente veo un grupo de lisas que se me pone delante empiezan allí a boquear, como tú comentas Jorge y nada, dejo el 25 y le monto una pequeña ninfa que se hunda despacito me anticipo, dejo que la corriente se la vaya llevando, le pase cerca tal, tal, tal, le puedes pasar 50 veces y no consigues nada, o sea, no es que ni se inmutan, pero amigo mío, le empiezas a bajar el diámetro del hilo y se empiezan a interesar eso mmm, vamos, suele pasar la mayoría de veces que voy a por lisas y no consigo que se interesen, le bajo el diámetro del hilo y acaban interesándose entonces al final, claro, el problema está que muchas de esas lisas cuando la clava algunas tiran a mal abierto y otras se tiran y se meten en las piedras, como pasa aquí en, en la zona de Huelva. Como se te metan las piedras y lleves un 18, pues tienes un problema. Entonces, bajar el diámetro del, del tipe aumenta las posibilidades, no digo muchísimo, pero las aumenta. Y eso me parece interesante. Y después yo, ahora que estamos hablando del tema de las lisas, tuve la suerte la, en la temporada pasada de, de ver un cadáver, además, que no sé si te lo llega a mandar a ti, Jorge, un cadáver sí. de una lisa que estaba cortada por la mitad, era de la, de la especie Cephalus, que por lo visto es la más grande que hay. Uh -huh. La lisa cortada por la mitad, estaba cortada por la mitad porque se la habían comido ya, no sé si los zorros, o era en un sitio de, de agua dulce donde hay un trasvase de agua de, de, de una zona intermareal donde hay lisas a este embalse que comento de agua dulce. Entonces entran lisas, entran sábalos, entran sabogas, en fin, es un sitio interesante. Pues las lisas se han hecho se han hecho hueco en ese embalse y han cogido unos tamaños tremendos, pero aparte que es de la especie Cephalus, ¿no? Bueno, pues me encontré una muerta en la orilla que cortada por la mitad, la pesé y pesó 4 kilos y medio. Cortada por la mitad. O sea, imaginaros el tamaño de ese animal y lo que tiene que ser pescar eso. Ponte que, hombre, era la parte de la cabeza que siempre pesa un poco más, ponte que con la cola pesara 7 kilos. Pero imagináis una, una lisa con lo que tira eso de 7 kilos, sacando líneas. Se me parece hay un mundo alucinante, no igual lo que tú comentabas Jorge, yo creo que hay un desconocimiento respecto a, a los diferentes, las diferentes especies de lisa o de mujoles, como, como decís por ahí arriba, mmm, bestial, no y bueno, me parece muy interesante. Luego otra, otra cosa, esporádicamente, muy, sí. muy esporádicamente, pero regularmente prácticamente todos los años veo reos, reos de cierto tamaño. Y claro, enseguida me pongo cachondo, les meto ninfas, streamers y tal, ni puto caso. ¿Qué se te ocurre para poder intentar engañar a algún reo? Hablo y que después hable Jorge también. <risa> a ver, yo reos no he pescado nunca, ¿vale? Partiendo de eso, pero estaba una vez en el puerto de Portosín, en Galicia, y estaba mi, mi padre y mi mujer, que antes era mi novia, estábamos todos pescando mi, mi novia llevaba una caña de spinning, mi padre le da la de spinning y yo la de mosca, ¿vale? Pues de repente Carmen, que es mi novia, pues mi mujer, de repente clavó un pez y empezó, Luis, Luis, Luis, que clavó una trucha. Y yo, venga, sí, hombre, que estamos en el mar, que esto es un puerto, qué tal. Clavó una trucha, claro. Cuando yo vi aquello, digo, no puede ser. O sea, clavó a cucharilla un reo en, un puerto, en el puerto de Portosín. Yo esto se lo contaba a algún que otro amigo y decía, venga ya, que no tengo foto de aquello, pero era un reo. Por tanto, si le entró una cucharilla, a un extremer le tiene que entrar también. Hasta ahí te puedo decir. Más de eso, Jorge, ¿se pueden pescar reos en el mar a mosca? Eh, sí, tanto, claro que se pueden pescar. Eh, se pescan reos a mosca en el mar desde, desde el Báltico hasta aquí. ¿Qué pasa? Que eh, aquí, por lo menos en la costa gallega... Eh, no se localizan tan fácilmente a ver, yo llevo toda la vida en Galicia, ahora estoy en Asturias pero toda la vida he tenido amistades que pescaban a spinning y todas las primaveras me venían reportes de reos pescados a spinning eh, eh, no muchos, ni muy grandes pero siempre, oye, he cogido un reo oye tal, y gente de pesca submarina también oye, que he matado a un reo, tal y cual, entonces los reos en primavera es cuando tienden a acercarse a la costa para empezar a subir a los ríos, ¿no? por lo menos en, en la costa norte entonces eh, sí se pescan reos a spinning sí se pescan reos a mosca no nos dedicamos como en Dinamarca a pescar reos a mosca eh, yo tampoco eh, porque sobre todo las zonas donde podrían estar no son tan claras pues como esas zonas del Báltico y de por ahí pero sí yo he visto reos en los puertos he intentado pescarlos a mosca no he conseguido ninguna aún sé que hay gente que los ha, eh, este bueno, un chaval de aquí de Asturias muy muy conocido, no me el nombre. Eh, los ha pescado a Ninfa y tal. Eh, sé que pescan, sé que comen muchos muchas quisquillas, entonces yo siempre trato de, de, de, de tentarlos con quisquillas, ¿vale? Cuando sé que hay, cuando sé que puede haberlos en la zona, yo pesco y perdona por pisarte la charla. No yo no pesco... no, para nada. Me parece interesantísimo, Jorge. Yo pesco con quisquillas con un burglar, ¿no? con un popper y con una habitación de, un de un pez entonces esas tres cosas van siempre y la con la quisquilla es con sin duda con lo que más pesco eh, otra cosa es por las circunstancias que se den, se den o lo que sea pero las quisquillas para los reos yo creo que es la, la mosca a tener muy en cuenta, muy en cuenta. Yo, yo he cogido yo he cogido en, en mar en C un reo con mosca seca con una, del un diecio una mosca montada en un 18 Sí, en los puertos, en los puertos se, se, se, puede, se puede hacer, ¿eh? sin problema. De hecho, de hecho, un, perrito, amigo, vamos, sí, sí. Un, un amigo me contó una historia de hace muchos años de, de, de, de un amigo suyo que había pescado al Curricán desde una barca, un reo, abrió el estómago y estaba lleno, lleno de polillas. O sea, que es muy posible que los reos por la noche se acerquen en superficie y, y coman polillas en verano de las que caen al mar. O sea, hay, cosas, hay muchas cosas que no sabemos, muchas. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Yo quería comentar, bueno, aquí por el Mediterráneo, por la zona del levante, eh, lo que son los, los mujiles, las guisas, la gente muchas veces las captura con un simple anzuelo plateado. Yo llevo alguna, cuando voy al mar, llevo algunas cuando hay bancos de muiles, que hay 300, 400. Y, y da resultado no es que no te entran a la primera tienes que insistir mucho tienes que ponérsela en la boca controlar mucho la deriva pero te entran simplemente con un anzuelo eh, plateado a tope o sea lo más plata posible y esos es destellos por pensar y bueno pensarán que es una anguila o una angula o no sé no sé pero es como lo pesca mucha gente por aquí por la zona de, de levante y una cosa, quería agradecerte a la charla, la verdad, porque, bueno, los que vamos a pescar al mar, a mosca y tal, pues, pues hay una cosa que nos falta, que es la transmisión de conocimientos. Igual que en la pesca de la trucha, es importante todo lo que se crea de, de información, de, en fin, y todo un base de conocimientos que... Eh, eh, que sobrecoge ¿no? que tienes todo lo que lo que lo que quieras en el momento que quieras todo el mundo se ofrece a pasar la información en la pesca mosca en el mar esto todavía no se ha dado por lo que veo sí. eh, y como tú pescas eh, es, en muchas de las cosas estoy de acuerdo totalmente y pero ha sido una experiencia personal de días y días <ríe> y, y no fluye la información como tendría que fluir para que la gente se animara más y que, y que fuera que todas estas incógnitas que tenemos nosotros en el mar y que vamos descubriendo o a veces pasan los años y no las descubrimos que se pudiera abrir ¿no? que se pudiera entrar a, al mayor conocimiento del, del mar y de las especies y de, y de la protección también que hay que tener con los peces en su momento de fresa y todo entonces, te agradezco muchísimo el haber estado hoy porque es muy importante Gracias. esa transmisión del conocimiento. Así me gustaría nada. comentarte, bueno, comentaros una cosita antes de... Me imagino que estamos despidiendo ya, ¿no? No, eh, no. esto bueno. es libre y salvaje, como el solas y... del mar. <risas> o sea que... No, a ver, que me gustaría comentar eh, y hacer un mención un poco al a, a capture suelta ¿no? en el mar. Eh, a ver, ya el tema del captura y suelta está súper manido, está denostado, está no sé, desvirtuado en muchos sentidos. Eh, a ver, yo no soy radical en el tema de captura y suelta. Yo reconozco que de vez en cuando me llevo algún pez del mar para comérmelo en casa, porque me encanta comer el pescado, me encanta. Y para comprarlo en una pescadería de la que desconozco su origen y desconozco mil cosas, prefiero ser yo selectivo y llevarme yo eh, si un día hay un cardumen de bailas en la orilla y saco 20 bailas, una me la llevo para comerme en la casa. Eso lo reconozco abiertamente y no tengo ningún problema en decirlo. Eso creo que es perfectamente compatible con una pesca sostenible y creo que, que el capture suelta está muy bien, que la pesca selectiva con muerte de vez en cuando tampoco es mala, pero que sobre todo a medida que, igual que, que, bueno, que en esta ocasión estamos aquí todos compartiendo conocimientos respecto al tema de la pesca mosca en el mar, animo a todo el que entre en el, en el tema del mar y que quiera iniciarse a que se informe, se informe de los ciclos biológicos de, lo, de, lo, de los peces. ¿vale? Que, que es lo que hablábamos al principio de la charla con, con Jesús, eh, capturar una lubina ahora... No es capturar una lubina en agosto. Una lubina ahora se ha acercado a la costa normalmente para desobar, ¿vale? son más vulnerables, se acercan mucho a la orilla. Yo he visto lubinas frezando de 9 y 10 kilos a 5 metros de mí. Las, po las podía haber cogido a robo, le podía haber pasado el chimer por el lomo y haberlas clavado. Eh, ¿De qué nos sirve eso? no? O sea, nos quejamos mucho de que el mar está esquilmado, de que el mar está muy mal, de que la pesca comercial, pero creo que debemos ser responsables, debemos ser eh, sensibles a lo, que, a lo que tenemos delante que no nos pueda el ego, el subir la fotos a las redes sociales eh, y que no está mal de ver cuando llevarte un pez a casa del mar, es algo sano, se ha hecho desde que el hombre existe, pero cuidado, midamos lo que hacemos, dónde lo hacemos y cómo lo hacemos. Eh, el mar requiere sobre todo que, que la gente que se acerque al mar, que, que se acerque a disfrutar de él, lo haga con cabeza, con sentido común. O sea, esto lo digo siempre que puedo, lo comento, porque es que creo que es fundamental. Eh, te vas a cualquier sitio del mar, ves gente pescando y ves las barbaridades que se hacen. Eh, llenan cubos con mini talla, eh, todo lo que sale lo matan. Eso tiene que cambiar, eso tiene que cambiar. Después ya veremos el tema de la pesca comercial, de la normativa, la legislación, todo lo que queramos. Pero en nuestra mano tenemos ser responsable con lo que hacemos. ¿no? Y si un día te quieres llevar un pez a casa... Un pez que le ha causado daño, que muchas veces los peces se tragan en la china hasta, la, hasta las agallas y al soltarlo le, le, le, le, le produce una hemorragia, una hemorragia y sabes que el pez se va a morir. Ese pez te lo llevas a casa y lo disfrutas con tu familia, eso no es malo. Pero de ahí a matar a todos los peces, por supuesto que no. Liberar todos los peces, pues mira, vale me parece muy bien. vale pero que creo que en el término medio está la virtud, pero sobre todo usando la cabeza, conociendo las especies, conociendo en qué época freza cada una de las especies y por qué se acerca un pez determinado a la costa eh, delante de ti lo tienes allí en, ese, en esa época del año y no en otra época distinta. Entonces rompo una lanza por eso, por, por, por culturizar lo que comentabas antes, Pérez. Pérez eh, culturizar, informar, y no solo en cuanto a técnicas, sino en cuanto a especies nuevas, porque las especies de mar son muchas y para muchos de nosotros son nuevas y creo interesantísimo conocer lo que estamos haciendo y ser muy consecuentes con lo que estamos haciendo, porque al final estamos causando un daño, lógicamente, estamos molestando peces, estamos clavando peces, por lo menos que lo hagamos con cabeza y que seamos responsables. Si todos los pescadores hicieran eso, el mar sería un, un vergel en muchísimos sitios, porque la pesca comercial considero que hace mucho daño, pero hay otros pesqueros que están masificados masificados de pescadores de orilla y que no se salva ni un pez de los que salve, ni uno, ni uno van todos, todos a la cazuela entonces creo que, que deberíamos trabajar en ese sentido y bueno, hay escuelas de pesca que se están generando ya en tema de surcasting para pesca selectiva, pesca responsable en fin, hay un movimiento yo creo que muy interesante y que apoyo y que, y que apoyaré siempre y, y en fin, y cada vez que esté en mi mano pues como hoy por ejemplo, pues Lanzar un mensaje de este tipo lo haré y creo que es lo más importante de todo lo que podemos hablar respecto a, a la pesca mosca en el mar. Encantado de escucharte. Tacho tiene por ahí levantada la mano. Seguimos sin verlo. Sí, como no se me ve, pues tampoco, pues tampoco pedís tanto. O sea, eso ya os lo he dicho al principio, que es eso que lleváis. Eh, a ver, ahora mismo estabas estás comentando el tema de la cultura de la pesca en el mar, con mosca. Eh, entonces yo, yo desde el absoluto desconocimiento, porque a mí el mar, como he dicho al principio, me pilla muy lejos y, y realmente no, sé ni, no sabría ni por dónde meterle mano, pero ni con una caña telescópica. O sea, no sabría hacer nada allí. ¿Hay algún país eh, donde, de algún modo, esté mucho más generalizado que aquí y, y sea abanderado de, de la pesca de, con mosca en el mar? ¿En, ¿En qué sentido? ¿En cuanto a técnicas o en cuanto, en cuanto a...? En cuanto a técnicas, en cuanto a gente que va a... O sea, porque aquí es una cosa muy reducida. O sea, aquí es solo veis cuatro los colgados que vais a pescar al mar. O sea, aquí no hay una cultura de pesca en el mar con mosca. No sé si existe en algún sitio. Tal vez en el Báltico, lo que comentaba Jorge, o no sé, a mí, por lo que veo cuando, cuando busco vídeos, pues al final, siempre me veo alguno de pesca en el mar, pues muchos son del Báltico. Eh, no sé si es porque allí es donde más se pesca o, o qué. Porque me luego entiendo. está, bueno, luego está la pesca del tarpón y demás, que eso ya es otra historia. No, estoy, no me refiero a ese tipo de pescas de, de bichos súper exóticos, sino la pesca, digamos, más humilde y más cotidiana de lo que tú te acercas a la costa donde tú vives, y pescas. ¿Hay algún sitio donde esté más extendida la pesca con mosca? Yo creo que, como tú has comentado, en los países, en la zona del Báltico, desde luego que yo que yo sepa, eh, se practica muchísimo y es algo que eso, que no van detrás de especies, como tú comentabas, detrás del tarpón y detrás de especies que son extremadamente espectaculares, no sino que es una pesca más minimalista y lo tienen más asumido, no, no como un espectáculo, sino como algo más, más natural. no Los países nórdicos sé que se pesca mucho y Verás, en cuanto a legislación, sí es verdad que, que nos llevan ventaja muchísimos países a nosotros en el resto de Europa. En Inglaterra tengo entendido que hay una veda para la lubina. En fin, que en cuanto a la pesca mosca en el mar, yo creo que los países nórdicos, bálticos y, y temas de legislación, España está, yo creo bastante atrasada en ese sentido. Pero Jorge, creo que ahí también tú tendrías mucho que aportar, ¿no? Eh, seguro que tú te has movido por ahí por el extranjero pescando en el mar y has visto, has visto más que yo. A ver, yo, yo mi experiencia en, en el mar ha sido en, en, en Caribe, o sea, aparte de lo que pueda pescar por aquí y lo que pueda ver por redes sociales, pero sí es cierto que eh, en el mar lo que más he pes pescado cuando he ido viaje ha sido eso, pues Caribe, pues intentar pescar japones o macabís y tal, ¿no? Que realmente si hablamos de la espectacularidad del macabí, ¿no? Eh, el macabí ya está dentro de la cultura de la pesca mosca, pero es un pez de lo más normal del mundo. O sea, es un pez que va en zonas de bajíos, como puede ser una lisa, lo que pasa es que, bueno, come crustáceos muy abiertamente, es muy agresivo y, y, y ya está. Y eso es, o sea, quiero decir, es un pez muy normal en el Caribe. Entonces, es como pescar lisas aquí, o sea, si, si, si fuesen tan agresivas, ¿no? Uh -huh. Quiero decir... La espectacularidad del tarpón es porque, pues porque está allí, pero los tarpones están allí todos los días. A ver si nos entendemos. <risa> eh, eh, eh, y, pero bueno, hoy en día, a nivel mundial, que se puede ver en, en redes sociales, hay una corriente muy fuerte de, de pesca de peces que no sean los míticos de pesca mosca en el mar. Es decir, macabí, Snoop, Tarpón, Permit. Hay una corriente muy grande de pescar eh, en zonas tropicales peces ballesta, peces loro, peces de arrecife. Eh, eso está, se está poniendo de, muy de moda últimamente. Todo eso se suele pescar con limitaciones de peces muy pequeños o de, sobre todo de crustáceos, cangrejos y quisquillas a mansalva. Uh -huh. Y luego a través de redes sociales se ve que toda la costa europea sí hay bastante pesca mosca. Tanto en Inglaterra como en Francia se pesca mucho, se, se, se pesca mucho lubina. Y luego eh, los abadejos, que no, la gente no los conoce mucho, en Galicia sí, pero los abadejos y, y lo que le llamamos carbonero aquí, que es el abadejo pollacius, eh, otra especie, polacius virens, que es el fogonero, también le llaman, que es como más oscuro. Es ese se pesca todo de Francia hacia el norte, es un pez eh, muy agresivo, todo de la familia del bacalao y tal, y hay gente verdaderamente especialista en este tipo de peces, que pescan a mosca y, y muy especializados. En pesca mosca de estos, de estos peces de agua fría. Entonces, si sí hay mucha pesca mosca en el mar en Europa, eh, no se habla mucho de ello o no, se, o no llega mucho a España porque aquí estamos con el, viendo el perdigón así como imbéciles. Entonces, no nos abrimos a, a buscar. Pero calambres, busca busca en YouTube. Eh, no, no, si sí, no. sí, más o menos lo veo en Europa, es por donde se les ve. Pero fuera de Europa, lo único que veo es lo que. Lo que el pez espectacular, el pez espectacular, el de, la foto bonita. Sí, sí, no, pero, pero ya te digo, hay una corriente muy grande, muy grande de moda de buscar peces de arrecife a mosca y pescar mar rojo, pescar Maldivas, sí, sí, sí. Eh, eh, todas esas islas del, del Pacífico. Del hay muchos sí, sí. últimamente de, de busca de, de, de peces de, de, de, de arrecife. Sí, sí. Yo sí, sí, creo, yo. Yo añadiría un poco a, a lo que estáis comentando, que se va a producir un cambio, yo creo que se está produciendo de hecho aquí en España y en Portugal también, eh, cuando se empiece a relacionar y a asociar directamente la pesca con mosca, eh, con peces que no necesariamente tienen que ser peces espectaculares como comentabas tú Jorge, claro, ahí no compre... es cuando se va a producir el cambio, con lo que tenemos aquí, o sea con el, con el producto de la tierra. Entonces, siempre que va uno al mar, o lo que hablamos al principio, oh, a caña del 8, del 9, tal, unos equipazos que dices tú, pero vamos a ver, ¿tú qué vas a pescar, chiquillo? sí, sí aquí, si sí, lo que te vas a encontrar son cuatro sargos y cinco lisas, o sea, no vas a ver otra cosa. Entonces, cuando asumamos que todas esas especies, hombre, no, no son perfectas para pescar las mosca porque son difíciles de pescar, pero cuando asumamos y entendamos que, que hay mucho más, mucho más de lo que nos han contado hasta ahora para pescar en el mar, entonces se, se normalizará y se popularizará muchísimo más. Eso estoy absolutamente convencido, ¿no? Entonces cuando uno vaya al mar pensando en que, bueno, la lubina está ahí, ¿vale? Pero que aparte de la lubina puede haber muchísimas más especies, no tan espectaculares quizás, pero que son interesantes de pescar, ¿no? Y es fascinante sobre todo el acercarte a esos peces, entender cómo funcionan y, y, y conseguir pescarlos al final, ¿no? Eh, yo, por ejemplo. Tuve la suerte también hace dos o tres temporadas de sacar un, un pez guitarra en la costa de Huelva, que fue increíble. O sea, yo lo pensaba, digo, si, si esto lo, lo pesca un americano y se marca el tío aquí un reportaje, el tío, que, que, que, bueno, que tiene millones de visitas. O sea, un pez que medía un metro y medio, que pesaría 14 o 15 kilos, que me sacó 180, 190 metros de línea, y, y, y que era realmente increíble, o sea, un pez increíble, increíble, a mosca. O sea, yo lo pensaba digo, bueno, es que esto en la vida me lo hubiera yo podido imaginar, ¿no? Bueno, pues yo ya sé que esos peces son difíciles, pero se pueden pescar a mosca, ¿no? Entonces poco a poco se va ampliando el abanico de posibilidades. Cuando todo eso se normalice, no tendremos que mirar afuera para buscar información, para buscar referencias, no. Lo que tenemos que lanzarnos y empezar poco a poco y, y hacer nuestro lo que tenemos aquí. Porque tenemos mucho, mucho por hacer, ¿no? tanto eh, a, a, a, a, a ti Jorge como a Luis eh, Canarias eh, ¿sabéis en qué punto está en todo esto? porque a mí me parece que puede ser un sitio interesante ¿no? sí, de hecho, de hecho tengo un par de amigos canarios con los que hablo mucho de este tema y bueno, Canarias digamos que es el contrapunto a todo lo que tenemos aquí en la península o sea, si aquí para pillar un depredador de cierto porte tienes que ir 200 veces al mar allí no, allí en un día ves 20 depredadores de cierto porte o sea eh, túnidos, eh, lubinas inmensas, mm, serviolas, tiburones, mm, rayas, o sea, una, una cosa alucinante y pegado a la costa o sea Canarias es yo creo que el paraíso de los paraísos ¿no? yo tengo pendiente tirar para allá y tengo un buen amigo que me, que me ha abierto las puertas de su casa para ir y, y estoy deseando porque aquello sí que, sí que tiene potencial hay, hay una cosa, ya no quiero, no quiero interrumpir más, pero hay una cosa que, que me llama mucho la atención y es que, hablando de esta historia, es que yo creo que el paso no se ha dado aún. O sea, hay mucha más gente que pesca en el mar viniendo de la pesca a mosca en el río y que se va al mar que no gente del mar que pesca spinning o cebo y que pesca a mosca. Porque toda esa gente, imagínate, toda esa gente que tiene un montón de conocimientos sobre cómo se mueven los peces, dónde están, lo que hacen que pescan un montón a spinning y no dejan de pescar spinning que me parece de puta madre ninguno da el puñetero paso conozco a Xavi que es el que, que se ve que joder que es un pescón que se ve que el tío conoce muy bien y, y ha dado ese paso si toda la gente que pesca muy muy bien en el mar hoy en día que son la mayoría pesca, pescar a, a mosca nos darían un montón de información o sea o sea nos facilitarían mucha mucho más ese paso no ese tal es lo que falta o sea falta Mucha gente que, que pesca muy bien en el mar que se pasen a la mosca y eso es algo que en Estados Unidos han hecho hace 50 o 70 años y es algo que se nota, o sea, estando allí flipas cómo pescan eh, en el mar, llevan toda la puta vida pescando en el mar y no solo es eso, sino que acompaña las leyes proteccionistas que tiene, o sea, de 50 millas para adentro, sí. ni Dios, no hay un, un puñetero barco ¿no? y eso ayuda mucho evidentemente. Pero, Jorge, te, eh, yo añadiría a eso otra, otra historia y es, eh, tú piensas, el panorama de la pesca ahora mismo está súper influenciado por las redes sociales, muy influenciado. No digo que todos los pescadores estén en las redes sociales, ni muchísimo menos. Yo creo que hay grandísimos pescadores que no han entrado en Facebook en su vida, uh -huh. pero sí es verdad que, que vende, eh, vende el pesco mucho, pesco más que el otro, pesco tal. Hay una competitividad encubierta o no tan encubierta que es sí. real, eso es real sí, sí. no hay una cultura además de, de la pesca por el placer de pescar, sino además de, de la pesca para alimentación, es lo que comentaba antes, o sea, yo ya te digo, muy de vez en cuando me llevo un pez del mar para comérmelo, muy de vez en cuando a lo mejor libero 20 y me llevo uno, pero lo normal es que la gente pesque 20 y se lleve 20 entonces claro, ¿quién es el guapo que le pone el cascabel al gato y dice, a ver, voy a dar un paso y voy a empezar a pescar menos, voy a llevarme menos pescados a casa Encima, voy a subir menos fotos a las redes sociales y todo por una modalidad que, bueno, que me han dicho que es muy bonita y tal, pero que me deja el brazo reventado. Entonces, claro. Pero, pero, sí, sí, pero sí, sí, no, es necesario. O sea, no es necesario eso. Quiero decir, un tipo que pesque muy bien a spinning puede pescar a mosca eh, lo mismo. Quiero decir, hay circunstancias en las que la pesca a mosca es muy, muy efectiva, incluso más que sí. el spinning. Entonces, sí. yo creo que falta eso, que la gente que realmente eh, sabe muy bien dónde está el pescado, tal y cual... Eh, pase de, de ese paso, de ese paso ¿no? porque joder, todos sabemos que hay, que hay mucha gente que, que pesca muy bien entonces, eh, que den ese paso, o sea, yo creo que se podría eh, pescar tan bien como en Estados Unidos, salvando las distancias evidentemente por la cantidad de peces pero creo que, por ejemplo, Oscar decía ¿cómo pescar sargos y tal? yo sé lo que está buscando Oscar sé que está buscando sargos de un kilo en las piedras, pero eso tiene que tiene que tiene que darse, ¿no? Tienes que saber llegar a ellos, tienes que saber dónde están, etcétera, etcétera. O sea, hay que tirarles el cangrejo en el momento y tal cual. Entonces, todo eso, la gente que pesca boya y que pesca muchos argos a boya, eso ya lo saben hacer, ¿no? Si, si, les, si se les metiera entre la cabeza ponerse a pescar a mosca, estoy seguro de que nos solventarían muchos problemas, ¿entiendes? Eso quiero sí, decir. Es verdad. Mira, yo muchas de las cosas que he aprendido del mar lo he aprendido de pescadores de, de spinning, claro, de subcatching. Claro, claro. Claro llevan toda la vida haciéndolo y sobre, sobre todo los oriundos, los que viven en la, en la zona, eh, que conocen las mareas, todas las especies, cada época del año, lo conocen todo a la perfección y encima le, ta, le toman el pulso prácticamente todos los días al mar. ¿no? Esos son los que realmente saben, ¿no? es, es lo que digo, si a esa gente le da una caña de mosca, apague y vámonos, vamos, apague y vámonos. ¿no? Pero discrepo contigo en cuanto a que la pesca con mosca aquí, aquí en el Atlántico Andaluz no es más efectiva que la que la pesca spinning, te lo digo porque, porque no, ¿eh? te lo digo porque lo he, lo he medido muchas veces con colegas y demás y uff, que va, que va. Pero que sí es verdad que a veces entran a moscas y no a spinning, por ejemplo, sí que es verdad también. ¿eh? Recuerdo una lubina, ya lo cuento, eh, al lado del estrecho de Gibraltar iba con dos amigos y estábamos en una zona de rocas, bueno un sitio espectacular y había una roca sumergida como por debajo de la superficie un par de metros y cada vez que pasaban el paseante por encima de la roca, salía una lubina, ¡bum! se iba detrás, ¡bum! se volvía a meter. ¿no? Y nada, lanzaba uno, ¡bum! se venía detrás, Y se le iba, lanzaba otro, ¡bum! se le iba. Y yo allí con la caña de mosca digo, joder, digo, lo intento o no lo intento, venga, inténtalo tú. Y de repente vi que había un banco de alevines que eran como de, de 2 centímetros. Le metí el alevín más pequeño que tenía, lancé como pude y en el primer lance la cogí. Entonces, la gente me querían tirar al agua. ¿no? Yo me cago en la leche, ya no te dejamos más, tal y cual. O sea, en ese tipo de situaciones, ahí tenemos un, un don especial los mosqueros. ¿no? Sabemos analizar muy bien lo que tenemos en el agua y tenemos un plus ahí de, de ventaja. ¿no? Pero es verdad que eso que, que, que nos lleva mucha ventaja generalmente. ¿Alguna pregunta más por ahí? Pues voy a aprovechar. Muchas gracias por tus conocimientos, Luis. Me parece una pasada lo que nos has contado. Creo que ha sido una charla súper entretenida. Y... y que a ver si la gente se anima a probar. Y los que somos muy de secano pues lo tenemos jodido, pero bueno. Lo mismo algún día. Lo mismo algún día nos caemos al mar. Pues genial, pues encantado y bueno, y muchísimas gracias por por haberme aguantado este rato <risa> no, no nada Luis bueno, por... <risa> no, no, no, ha sido un placer ¿alguna pregunta más o cerramos aquí? nada, felicitarlo ha sido una pasada uh -huh. ver a una persona con tantos conocimientos volcarse en, en ofrecerlo a los demás y simplemente dar, darte las gracias por esto y esperamos animar a la gente a que, a que vaya al mar, a que disfrute el mar es muy duro pero es muy reconfortante cuando te cobijas en las olas y, y sientes la sal eh, yo creo que eso vale mucho la pena bueno pues no, totalmente de acuerdo seguir bueno. respetando las especies y haciendo esto más grande que es la pesca mosca bueno. muchas gracias pues nada, Muchas gracias Luis, a ti. Personalmente, por, gracias. Y ya sabes Luis, que darte las gracias y bueno, dar también las gracias a Diego que estoy viendo que está desde Argentina escribiendo, eh, que bueno, que es agradecer que por ahí también tiene algo de costa. Y sabes que me ha hecho mucha ilusión que estuvieses aquí Luis. Y, Un y, placer Jesús, la verdad y que... Y la aportación o, ver, de Jorge digo... también ha estado, o sea, ha sido crema. ya o sea, no, hombre, Jorge, Jorge es, un, es un máquina el tío, es un máquina. <risa> todos lo sabemos, o sea, aunque no lo quiero aceptar. <risa> un poco, un, un poco impertinente cuando hace los comentarios y demás, pero... Es que los chavales son los que tienen, Jorge. Nada, nada, no, un todo. placer grandísimo que haya estado Jorge ahí, de verdad, en serio. Nada, Pues lo dicho, muchas gracias y bueno, pues nos vemos en la siguiente y espero que veros la cara a más de uno este año. Muchísimas, muchísimas gracias a, que, muchísimas gracias a vosotros y un honor para mí que hayáis contado conmigo, Jesús, y, y lo hago extensible a todos. Pues Un abrazo para todos, chavales. Muchas gracias. gracias. So...